haber sí, estado en contentos. el escenario del circo volador y seguramente eh, seguiremos escuchando más de ellos en el futuro y la me verdad merecen? ojalá vinieran no este, ¿Sí? solos porque la verdad se merecen un espacio la gente gótica es muy elitista sí. y creo que los aceptaron bastante bien ¿no? la verdad es que sí eh, no hubo ningún abucheo ni reclamo Exacto. en ningún momento sí, creo matas, que sí. nada eh, The Secret Society es una banda que pues sí les recomendamos, sí, recomendamos bastante sí. Sí, bastante bien, y bueno, pues ya he entrado a The Sisters of Mercy. Fue eh, bueno, tristemente, únicamente duró una hora diez, mm -hmm. hora y cuarto. Que más o menos sí. es lo que están tocando, ¿eh? es más o menos lo que están tocando. A pesar de que es un eh, set de aproximadamente 19-20 canciones, pero como se la van Qué en friega, y además, como decíamos, las versiones single. Pues, eso le, le quitó sí, sí. cierto impacto para mí, pero fuera de eso creo que la ejecución fue perfecta, la atmósfera que crearon ahí, tanto con el humo y la iluminación fue genial en todo momento. La figura de Andrew, eh, para muchos, como bien decía Betancourt, es como de un señor mamón, y sí lo es, pero creo que eso le añade algo especial también al show, porque... Hay un peso muy grande en su figura. Más cuando ahora le añade estos arreglos de una voz muy nasal a las canciones. Y eso también la, la refresca mucho. Y también los mismos músicos aportan cosas nuevas a estas rolas. Por ejemplo, Mariano, No Time To Cry sonaron wow. totalmente distintas Rotas. a Lucrecia. las versiones que son el disco. Y, y eso se agradeció mucho. Claro. Aparte, obviamente, pues es una banda que... Yo ya quería ver, porque sí. es parte de la Santísima Trinidad del Gótico, ¿no? Junto con Bauhaus, con Joy Division, por supuesto. Así es. Eh, a Joy Division, pues ya no tuvimos la oportunidad, a Bauhaus sí... Eh, Sisters of Mercy es parte fundamental de, de entender el rock, si te gusta el rock ótico. Uh -huh. eh, lo comentábamos en vivo, las guitarras le dan una fuerza impresionante con sí. el doctor, con el doctor Avalanche, Avalanche que está atrás, pero los, para los que no lo saben, no traen batería, entonces traen... Todo es secuencia. secuencia, todo es por secuencia. Todo secuencia este. y el bajo también está secuenciado, entonces uh -huh. nada más traen a dos guitarristas. Este, que parecen más modelos que, quizá, que rockeros sí, ¿no? rompiendo corazones <risa> sí, sí, sí. intensas, ¿no? eh. le da sí. mucha potencia. O sea, Tú escuchas, yo hace rato estaba revisando algunas rolas de, Sister, de Sisters of Mercy y. Eh, y vos suena mucho más ponchados no sé si te sí. mucho más ponchados me gustó la iluminación Android y Android salía de entre las de, ah, de entre unos ya está muy, sí, ya está muy eh, sistematizado lo que hace ya sabe sí. ya sabe dónde está la luz y cómo hacer para ustedes los fotógrafos la verdad fue un poco difícil tomar fotos <risa> pero impecable el sonido y la verdad yo creo que va a ser de los mejores shows de este año sin problema sin duda la verdad sí estoy más que contento con lo que vimos el sábado y ojalá regresen pero ya con con, notas, con con Con un nuevo álbum, ¿no? Como es, que, eso está O sea, eso sí estuvo sea, padre vivir lo que fue la nostalgia. ¿no? Sí. La, la nostalgia sí. para todos los que nos gusta Sister of Mercy. Claro. Yo creo que es una banda que ya tiene una trayectoria, pues, incontable, ¿no? Fue mm. parte de la segunda oleada del gótico, que, pues, bueno, sabemos que lo primero, pues, fue de Cure. Y ya después vino lo, la parte de Sister of Mercy, que, por cierto, al uh. señor Andrew no <risa> le gusta que lo etiqueten, que parte de ese movimiento. Uh -huh. Yo estoy uh -huh. acuerdo. de acuerdo con que no no, no, es un postponcho. Aquí nos vamos a meter en broncas, por eso gracias <risa> sí. No, pero bueno, de hecho, LOL Tolfords, <risa> a él no le molesta nada que le di, que digan que The Cure era gótico. De hecho, él se el siente. Depende de la persona. De, tenía, de, porque de hecho, se tenía, LOL ¿no? se siente sí, sí, como es. bien de que los consideren la base el de pornography. El pornografía es muy. El Wish no es mandatado. El Witch era también. La trilogía maldita de Blood Flower. Era pornografía, desintegration y Blood como lo platicábamos ese día en el evento, eh, se, caracterizan, se caracterizan mucho, ¿no? Joy Division, Post Punk, igual que Bauhaus. Y eh, Sisters of Mercy siempre se cargó más al lado electrónico. Uh -huh. Yo creo por eso a Joan Rich le molesta esa la, esa. la etiqueta. La etiqueta, sí. Pero Branshu. Muy buen show. Oye, pues felicidades realmente a las promotoras que. Sí, saludos. Casi que, que la... te Casi que te y Entertainment. Aquí haciendo el comercial Pero, Aquí haciendo el comercial Por favor Isabel. No, hay que hablar de las promotoras Que lo hacen Como siempre he dicho ¿no? Y de las que lo hacen mal también Hay que hablar de, de Sí, eso. hay que hablar y de lo bueno Y lo malo ¿no? Como en todo No, no, o sea, claro. no por algo se, agüita, se ve la diferencia agüita, En un evento sabe, De el Circo claro, eh. Que fue allá De Cis de Sombras, ¿eh? A lo que pasó sí. realmente, pues, lo que no nos esperábamos, ¿no? Uh -huh. yo O sea, yo sinceramente me esperaba una buena entrada uh -huh. dentro del show de Revocation y Suicide Silence Pero pues, bueno Sí Pues igual uh, bueno, uh -huh. Suicide Silence ya perdió muchísimo peso al que sin su vocalista. tuvo años sí, claro. sin su vocal Qué lombardo ah, No se decir no eso que también el el vocalista el nuevo vocalista eh, exagera en los screamers Abusa del screaming abusa demasiado por eso pero es que no nos gusta esa parte No está mandando los rodes Exacto no, no, no, no, no. <risa> O sea, es que lo puede mediar, pero pues abusa demasiado de Eso sí es buen mind. frontman sí, eso sí, o sea, tiene Y la banda suena muy bien, los músicos son uh, muy buenos Eso es, ¿y qué, no? El baterista me decías que era mexicano, ¿no? ¿Es mexicano o venezolano? ¿Tú, tú comentaste, no? ¿Quién comentó? No, no el, no, el no, del vocalista El vocalista El vocalista tiene... El vocalista El vocalista yo creo que no, sí, en tiempo de batería se te Dave Lombardo traía Sí, esos, en sí claro. cubana, no, no vale, pero... rompe mano, ¿no? Claro, doy que Dave Lombardo, ¿con qué banda no ha tocado? Que nada no más le falta metálica. Exacto, de hecho. <risa> <risa> no, por favor. No, por favor. Pues bueno, primero, antes que nada, de entrar a la gran parte bonita, que es el México Metal Fest. Pues mandamos saludos a todos los que se nos están conectando. Los invitamos a conectarse a la parte Uy. del Facebook Live de metal obscura o los invitamos a que nos escuchen directamente en la página de cabinaemradio.com.mx o bajarse la aplicación pues, para que nos estén escuchando de igual manera en las plataformas de android o ios. Ahora estoy, ahora no. <risa> ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? ahora bebes, ahora ahora no bebes. Ahora. Pues bueno antes de entrar a lo, que fue en a lo que es el México Metal Fest 4 vivimos una tercera edición bastante emotiva bastante devastadora devastadora ¿eh? brutal <risa> por así mencionarlo o sea okay, hubo de todo señor. ¿no sí. qué experiencia les dejó esta tercera edición celebrada ya sí, en eh, ¿sí? la explana de los sultanes. Primero ¿Sí las damas. No, hoy es el día del hombre, así que atásquense. <risa> <no, bebé>. ah, <risa> ¿eh? Hablo <risa> con ah, por... Bueno, ¿qué yo les parece? ¿Qué les parece? Si lo vamos pensando, nos vamos a un corte, una corte nos damos a un corte, vamos por una rolita con wow. uno de los headliners que va a estar presentando lo que es su gira, antes de Waking at Us. Ellos son Empero, una bandota de Noruega. El solo mencionar su nombre pues la neta es mucho poder la ¿no? verdad es una en fin. vieja escuela es una escuela del black Por favor. Eh, fueron parte del liner circle para los que no sepan pues ahí tienes a su ver tú película, tú quieres black es? metalera así tan ronquera de qué de qué etapa es, es Emperor? de qué o sea de qué etapa es de la primera trilogía o cómo no ¿cómo es, de la, es de la alocar? segunda ¿sí? es a partir de la segunda qué les parece la... si ahorita lo mencionamos ah, no, mal no, escuchar es... esta rola no se regresa. cállese. Sí. Porque Vámonos el... entonces con Cortón. esta rola que es entonces My Kills. Que es posible que por estemos escuchando ahí en el México Metal Fest. Seguimos Me en línea de la Metal vida. Oscura. Por el aire. In the Night Side Eclipse es del 92. Sí, sí porque primero, obviamente primero estuvo Vato y Venom. Sí. El... Bueno, Dark, es que. Stark, Dark Mantle, Dark Mantle, My O sea, todos ellos. Ellos el, son hey, ellos de, la de, de la primera oleada, pero ya fue la segunda. Y bueno, para sí, los que se estén granja. conectando si no escuchan la música es directamente en la aplicación o en la página de internet. Aquí nosotros como siempre echamos el desmadre, ¿no? ¿no? <risa> Como siempre, esa es la primera vez que venimos. Ah, sí, quito, bueno, ¿sabes? la primera. <risa> yo también la primera vez que vengo aquí. Oh, Hoy lo aquí está todo bueno, pues todos. Aquí, aquí, aquí, aquí. aquí, aquí, aquí está sí, sí, sí, el claro, claro, lugar, momento, claro. espacio. Sí, yo también. ¿En qué más querías no, pues, ayudar a aquí sí. espacio y todo. eso. No no vamos a usar. Ya dijo todas las que variables que, que, que debía de decir, de... Siéntese, señora. Cuéntese, pues, sí. sí, señora. Si se están conectando, por favor, compartan este, este pues, Facebook, eh, stream, este eh, no, Facebook like? stream, <ríe> Pues ¿no? aquí sirve para que también se presente la señorita. También tiene un programa de radio, el señor es. Este, Ajá, exactamente. Favor, vamos a aprovechar estos cortes para que conozcan. bueno, para los que no conozcan todavía, pues lo que hace cada uno, pues vamos a escuchar un poco de lo que. Yo soy no yo señor, a ver, señor, empieza usted por. Oye, yo vi la cabina abierta y me metí. primero fue, a Primero fue misa aquí una... esta iglesia está bastante otra Entró porque... esas unas biblias, así, sí. <risa> <risa> si es que le gusta A mí también me encanta, a mí también. A mí me encanta Strait, pues que sea gloria a Dios y otra que no suene bien, Ah, bueno, pues yo tengo un programa en en toda la vida. Próximamente. Bueno, estaba en estaba en expansión radial. Eh, la plataforma sigue, pero ya no hay programas, igual que el ¿En del cuál señor. Tatuaje radio. Ah, <risa> ay, ay, ay, ay. <risa> en grita <risa> y en onda <nombre risa> elástica por ahí. Bueno, mi programa es obviamente de, de metal y música extrema. Okay. Este, ya lo estarán viendo. Antes mis, mis páginas es el fanpage es tatuaje, arroba t a t o a j e eh, Ernesto Tató en Facebook, en Instagram Tatuaje Radio y en, Facebook, y en Twitter, ahí nos pueden ver. Muy bien, la ¿Sellarita? señorita. ¿Quieres que dé todo el pergamino? Pues lo que puedas. Puta madre. Tienes dos minutos. Es que yo confundí, dije, Ah, es de tatuaje que así. No, pendejo. No, Bueno, siempre pasa, siempre pasa. Si no, no, no, no, no, y no, no, rápido mi currículum Este, me siento como en presentación de escuela, Charlie. Sí, tengo veinticinco sí, años la Tengo treinta <risa> Soy alcohólica No, no soy alcohólica El alcohólico es otra persona hijos. No nada más tengo uno no, no es cierto, ya. Este, pues nada, yo tengo un medio chiquito Que es Crónica Metal Tengo una sección de radio en un programa en España Conexión Latina, donde nos dedicamos a Difundir todo el metal nacional y latinoamericano okay. Y pues actualmente tengo el proyecto que va arrancando apenas para un año, eh, una extensión del sello discográfico español Argage Records, que estoy muy contenta en el que tenemos cerca de casi 70 bandas, ya, eh, no nada más españolas, también hay bastantes bandas de otros países de Europa y dos, pues, ya, dos bandas ya de, de este lado del charco y pues si quieren saber un poquito más se pueden ir a meter a la página que es argagerecords.com y ahí pueden... Darle una checadita a todas nuestras bandas. Y pues, pues nada, si les gusta alguna, Y seguirla y estar al pendiente de lo que vaya sucediendo con cada una de ellas. Hola Alejandra. Era en breve. Oh, era en breve. Hola Alejandra. <risa> Parece este de, de, de acá de soy alcohólico. ¿Es ¿no? ¿Sí, usted ¿Se señor? Vino a los, a los cinco pasos. Tú a <risa> ya te conoces. Pues vos, sí, ya vos, te tí, conoce tí, pero échale. Me limitaré en la presentación para el tono de voz. <risa> porque bueno, pues servió Armando Calani, eh, presidente de los premios de metal, Calani, la mejor faceta del metal mexicano, con programa de radio, Calani Radio, Calani Chicali TV, programa de videos de metal mexicano. También antiguo, teníamos un programa de voz alternativa, en expansión radial, también un, un espacio, como lo dice el programa, alterno a otros géneros de música, excepto Radio y banda, que eso nunca lo vamos a tocar. Y le damos también oportunidad a que tenga un lugar... Para difusión y promoción Los pintores, los escritores, los eh, escultores Las bailarinas, los modelos, etcétera etcétera etcétera Que también son parte de un gran show Que puede generar eh, un espectáculo mm. en cualquier lugar Y también tenemos una agencia de representación artística Que se llama Art and Models Management Y ahí estamos pues también moviendo bandas Haciendo espectáculos y muchas cosas más Y próximamente terminaremos de formar la Confederación Nacional de Ejército <coughs> Metal, Arte y Cultura ¡Vámonos! Ahí encuentran el en Tinder y en New y, sí. no y no trabaja. En el y en un video muy clásico. Ah, ah, ah, ah, de la moranda. Ah, ah, ah, ah, ah, sí, no. Y también clásico. fue parte de un programa, ¿eh? De un reality show. show. Ahí tengo el VHS. Todo el mundo lo tiene. No <risa> se apuren. tengo la cacetera por si <risa> lo quieren ver. VHS, venta y Blu-ray. Bueno, ya nada más por último. ¿Usted señor. Ay, me quedan 30 segundos. Bueno, 30 un minuto nueve. <risa> Un minuto nueve. Ok. Bueno, Vaya. Seis. Okay. Eh, bueno yo soy Mario. Eh, yo trabajo en la revista Pólvora desde hace año y medio, oh, donde puedo no este, me dedico a escribir, tomar fotos y hacer entrevistas. Pueden seguirnos en pólvora.com.mx y en todas nuestras redes sociales como Pólvora Rock. Y bueno, aparte de estar en Pólvora, eh, soy coordinador de programación del Festival Macabro de Cine de Terror. Me eh, le consta, él, <risa> él ya me vio ahí eh, llevando las películas y toda sí. la onda, um, ¿qué más hago? Bueno acabo de sacar mi primer más libro más... de cuentos, ahí si quieren checarlo, mis redes personales son Ayanami Films o Mario Ayanami en Instagram y Dios, ¿qué más hago? No tengo idea, bueno también eh, escribo sobre <risa> videojuegos <risa> en Gamer Style, ahí lo pueden checar también y es lo que se me viene a la mente porque ya viene el corte. Entonces ahorita seguimos platicando, vamos a echar desmadre ahora sí. No. No se está dentro la árbol. Cinco segundos. ¿Ya? Ya terminaste, señor. ¿Corta de regreso? Espero que les. quieres llorar? Va a llorar cuando los vea. Ah. Vas a poner cosas crucifijos y todo. Mejor sí. Persignarse. No sé, idioma. Me princesa. Amigos de Metal Obscura ya estamos de vuelta en el programa. De, Caminaje de Radio Y aquí el señor Carlos Betancourt se acaba de terminar de persinar con esta rola de Emperor. la verdad no se esperaba el nivel de satanismo ¿no? Se le va a aparecer Exacto. el diablo el, al Exacto. pobre en la noche el Dice chamico. que no va a poder dormir hoy en la noche Dice por ahí las malas lenguas que uno de los integrantes sueña cosas malas y escucha Black Metal Por ahí me <risa> dijeron <risa> Bueno pues Abarcando un poco de lo que fue el México Metal Fest, pues vivimos lo que fue la presentación de Venom. Vivimos a una gran banda alemana. Accent. Una antología Accent. del heavy metal que es Ace, Nos fuimos a la destrucción con Destruction. Con Municipal Ways que por fin se presentaron Y que para mí Brutal. fue la mejor banda de sí, todo el festival también, Sí, también. sin duda oh, Digo, no me gusta, o sea, no, es no son mis favoritas es no Pero sí es una bandota en a, a mí sí. me voló la cabeza Municipal sí, la neta Municipal es que Ways. Y son bien sencillos en el entrevista también Sí, fueron, son unas personas muy amables Muy amenas y que ellos sí Llevan el lema de su canción de The Art of Parting Al nivel... De la vida. te faltó decir soy traductor de así sí, soy <risa> traductor de bandas también porque nadie sabe sí. sí cabe destacar que el señor nos ayudó a hacer las traducciones porque la verdad pues no fue, hecho, fue, fue una bien. experiencia muy padre esa la verdad porque me tocó traducirle a Dark Funeral ah, a además. David ah, Vincent la cara de, de, de, a Venom de envidia y sí, a, y de a hecho, Municipal de la Waste buena. fue fue genial ese sí y sí, bueno, ya vamos a tener cosas sencillas Por primera vez también en este concierto Algo que a mí me tocó vivir Con Anselmo estuvo súper amable Con todo el público Con nosotros como parte que veníamos cubriendo O invitados también de, la, de las promotoras y, o sea, eh, voy a, ir a otra persona eh? Antes de cuando estaba con Pantera Como la primera vez que vine acá a México La segunda vez De verdad que yo los conocía Y dije genial, o sea, muy bien Ahí sí sentimos que Probablemente sea esta... Este, el separarse un poco ya de Pantera y ser como más independiente, tener ya su propia, su propia música, ya eh, dirigiendo toda una sola banda, pues eso lo que le ayudó a ser como más, más humilde, más sencillo al señor Anselmo. Y, y la verdad, de Destruction, mío, también, ¿eh? los de Destruction también, eh, Destruction también, aparte sonó no con madre, eh, o sea, un sonido sí, impecable, genial. impecable, impecable, y te rompía todos los huesos, de, de manera, bueno, metafórica, no estamos hablando literal y escuchar esa banda en vivo de verdad que ¿tú? y nos estamos olvidando de una banda que también yo me acuerdo haberla visto contigo que fue obituary no, ¿no? fue ¿no? de los mejores shows -ta. también el nivel de virtuosismo que cada uno de ellos presentó sí no, no, no tiene... Aparte es una banda mueve matas, ¿no? O sea, sí, es una banda bueno, como le gustas sí. así, ¿no? Como lo mencionabas hace rato Carlitos en la diferencia entre *Lager Remorse y All Misery, que All Misery involucró mucho al público, güey, <risa> en esa este, en tercera edición, Napa Undead, yo no ¿no el público la que la son, son, un sí. super sí. Sí. un Mosh Pit. No, no, pero no, no, no como, no, como no. el de Sodom hace dos, ¿eh? No, pero no, ese Napa Undead estuvo... Ese oh. de dos, ¿eh? no, no, Ese Mosh Pit de Sodom es el Mosh Pit más brutal que he visto en toda vida. Ese y el Slayer en Panchitlán. Bueno, pero ahí es que había hasta botellas voladas. ¿eh? Nada más tú y yo, güey. Ellos no habían <risa> bueno, sido bueno, botellas. Llevan el kit. Estaban ahí encerrados. No, pero tienes razón. Este mando. Nick eh, Poundre también. Sí, Nick Poundre. Es una sí. hora que siempre que toca en vivo es brutal. Sí. Barney Greenway sí se transforma. ¿no? Sí. O sea, en vivo es muy serio y dices, Ay, güey. De hecho lo vimos abajo a Barney y así como muy platicador y así como muy sí, risueño sí, y así sí, sí, y nada más se mete y empieza a iba a tomar a foto y uno un me y... vente ya, yo saludos si nos no se está. Lo peor es que, lo peor es que Barney sí se quedó así de, Y la foto no te la vas a tomar y así. Bueno, hay una, una banda, bueno, también el Talento Nacional, una banda que repite para esta cuarta edición, que estuvo en la tercera, que era Cerberus, que también sí. ya uh -huh. tiene un show muy bien montado. Muy no, bien. en la segunda. la segunda. Estuvo en la segunda. Ah, sí, en la segunda. La y tercera, repite no, en, no, esta, no, en esta no, cuarta, ¿no? Sí. Exacto. También lo tiene muy bien montado su show, lo tiene muy bien estructurado. Prende la banda con su buen, bueno, tiene un buen heavy metal, ¿no? Que en algunos tintes suena como un poco más a speed pero el heavy predomina bueno, obviamente con ellos uh -huh. y lo saben bien lo saben hacer bien ¿no? o sea dueñan del escenario como en el otro escenario que estuvo en, en la tercera edición, que estuvo jet Jaguar también muy mm -hmm. bien los tíos no le hicieron muy buena bien presión, la banda ¿tú de casa maligno maligno, por supuesto, que nosotros tuvimos maligno desde casa obviamente tenía que rifarse tenía que rifarse no de casa tenía que hacerlo tenía que sacar todo el pocho, aprovechar la localidad ¿no? y sacarle todo el jugo gente de Monterrey, pues ellos son de ¿Cómo vieron a las bandas nacionales este, desenvolverse dentro de los escenarios? Mira, la verdad, tuve oportunidad de ver pocas pero la que se me quedó muy, muy grabada del año pasado sí fue Tulcas. Sí. Creo que ellos, eh, a pesar de que en ese momento no había <risa> tanta gente en el escenario en el que ellos tocaban, porque sí. la verdad la mayoría se concentraba. Se pasó en el ya, también ¿Sí? no tenía mucho público y aún así brindaron su espectáculo. Y, y ellos, este bueno, la mayoría del público se concentraba en los escenarios principales, pero lo que hizo Tulcas del año pasado en, en el tercer escenario fue... Increíble, y nunca se desanimaron, y creo que incluso más personas eh, fueron acercándose de ver todo el desmadre que se iba armando con ellos y es una gran banda. Es ¿no? una banda muy consolidada, ¿no? Sí. De las bandas de Trash. Junto, con, hasta Querétaro, junto con junto con. Eh, se me olvida la banda. Hay otra de Trash con, junto con Venemus, también. Caibán, sí, que que que que que ¿no? Que de Benemus? Trash, muy buen Trash mexicano, sí, claro. la verdad. Este, por otro lado. ¿Qué más bueno, vimos? obviamente, bueno, un lleno, bueno, sí estuvo espectacular Mucha gente con la convocatoria llegaron desde muy temprano Desde o sea, que llegamos nosotros después del aeropuerto Y había mucha gente formada, ¿no? Antes de que abrieran sí, las sea, puertas Cabe mencionar eso, ¿no? La, la organización, la puntualidad de los, de los escenarios Ah, eso sí, no, no había... Y el, poder, sonido, pues, el ¿no? sonido El sonido, yo creo que algo que se destacó mucho fue el sonido O sea, yo llegué y literalmente le di como la vuelta Y se escuchaba y se escuchaba nítido O sea, y decir... Ni, no he entrado, no estoy cerca de los escenarios y entiendo lo que se está escuchando. O sea, adentro fue toda una experiencia. Se nos bruta, olvida por ahí porque íbamos entrando cuando rollo. estaba tocando. Yo sí corría a ver a Ian Morbid, que ah, yo sí, soy muy fan de Morbid Angel. no Yo sí, bueno, yo sí tuve la oportunidad eh, de ver a Morbid Angel. Bueno, yo que, no, tú, claro, que no igual. tú, Y para mí es una de las mejores bandas de Dead que, que han existido, sí. old school. Eh, y Ian Morbid, y David Vincent andaba solito por ahí, nadie, como nadie que no <ríe> Con y con su chela, <ríe> lados, Y sus músicos con también Y con ¿no? Ay, y Muy, andaba ah, por muy todo, genial ¿no? si serio, podido Yo podido tomar sé. 20 fotos con él ahí. Pues Una parte yo creo que también importante Pues fue lo que muchos escucharon Las demandas sobre lo que fue la entrada ¿no? O sea, ah, la eso, demora de la entrada Creo sí, que esa son parte la tenían o sea, claro. Los organizadores Bueno, Pero ahí, pero ahí hay, un, hay un tema y hay una justificación Sin embargo, uh -huh. entiendo la molestia del público sí. Pero aquí estaban dando, entregando Paquetes que estaba regalando la promotora Exactamente Venías por tu playera, venías por otros eh, souvenirs, y aparte, obviamente, checar tu boleto que fuera original para poder tener el acceso. Pues fue un poquito retraso que se encontró. Que se y aparte, no más como tres personas o cuatro que estaban atendiendo a todas, estaban formadas. Sí, Había muchas, pues muchas muy comunes, comunes, comunes, ¿no? pero Pero creo que este año ya tomaron una decisión muy atinada que fue la de poner stands ya dentro del festival para que la gente pueda recoger ahí la camiseta uh -huh. y, y los cupones de cerveza. Creo que eso va. Hola, güey. Agilizar, Agilizar muchísimo Hola Wisman y Marco Son los culpables que Se acabaron la chela en la parte la, No la general, sino la principal Ya no había cerveza, señores Y se la acabó este señor Sí, él, sí No, y bueno, también este eh, Bueno, aplaudir a los organizadores Ahorita que están haciendo las activaciones no Que es algo, un proceso Pues de mejoramiento, más que nada ¿Por qué? Porque se están uh -huh. entregando los paquetes y que va a ser pocas personas a las que se les van a entregar esos paquetes ahí. ¿Cómo se llama? efectivamente ya tienen... Ya tienen como es experiencia, mejor pones los stands adentro. Sí. Una uh -huh. zona diferente al, al ingreso, al registro de tu boleto, para que y ya no, no, se confine, no, se, sí, no se hace un cuello de botella. un cuello. Y ya la gente pueda ver las bandas desde las 12, que va a iniciar todo. Porque eso es, es algo que, es que llama la atención. Aquí sí llega la gente desde muy temprano. Desde que, van por días, que hay mucha gente formada. Sí, no, no se esperan como hasta las 6, 7 de la noche ver los no. headliners o los cabezas de cartel y entran desde muy temprano. Eso por me por sorprendió. ¿Qué les parece si nos vamos a otro bloque Musical. Vamos sí. a escuchar un poco, pues, de una banda de Grindcore directamente de oh. Colombia. Esta banda, pues, se relaciona un poco con los cuentos de los Hermanos Green, para quienes hayan, no sé, crecido con los cuentos de Hansel y Gretel. Monday. No, o chicos de oro y ese tipo de cosas Pues bueno, ¿Es que aquí los, los hermanos Green, pues no. nos traen otras versiones un poco más sádicas, más asquerosas Y bueno, pues... <ríe> <ríe> muy <ríe> muy puerco, car muchas más car más carnita. carnitas Pura, Pura carnita. carnita Mucha machaca, por favor no <ríe> Pues bueno, les dejamos con uh. esta banda que es Cuentos de los hermanos Grimm Van a estar ahí en el México Metal Fest Y bueno, parte de su producción Los Cantipuercos Les dejamos con pechitos Fijan en Metal Oscuro Y continuamos fuera del aire Los Cantipuercos, Los cantipuercos. <risa> <risa> bueno, O sea, yo tengo la culpa <risa> De que ellos la hayan puesto O sea, yo no tengo la culpa <risa> ¿eh? Yo no tengo la, la culpa Es que, <risa> que yo no tengo la claro, culpa <risa> Son que... bacanos Son bacanos <risa> Oye, oye parcero, parcero. parcero. Estás hablando como como vao. Mis panas de los jueces. Panas de los hermanos. Ah, de los hermanos ¿tú oye, tú, chico, de Colombia. ¿Dónde? Saludos a todos los colombianos que nos están viendo. Claro no, que lo no, no, vamos cuán, a Malditos, ver, salvadoreños. A toda la a toda la madre la de, América, la de, la de América, América Latina. La no A todos los es que salió de allá, acuerda su raíz, su raíz. También saludos a toda la gente que nos va a visitar del otro lado del charco, ¿eh? Los chicos de Metalo un saludo a nuestros carnales de allá de sí, España. Los pues. niños son unos locos. Mi También saludos a la revista Rockman, que es de Argentina, que vinieron a la <coughs> tercera edición. Estuvieron con nosotros acá cubriendo el evento de México Metal Fest en Monterrey. Y seguro que estamos eh, ya casi uh, para que nos confirmen que, que otra vez vienen para acá a esta cuarta edición a Monterrey. 30 de noviembre. Así no sé de que sí está muy padre eso, ¿no? De que mucha gente de otros países vienen desde el como que ya pasado, se interesa Es que, que cartel, se interese, y no es un cartel muy muy yo creo que considero que es uno de los mejores carteles hasta el momento que ¿no? hemos tenido y superar Búscalo en Latinoamérica hasta, un cartel ajá, parecido y la verdad los, los que digan los que digan que ese cartel es este, de bandas ya muertas está muy equivocado no hagan caso por favor no señor no los sus 20 mil pesos no le dieron para estudiar only posees Posés que acaba de regresar con uno de los mejores discos sí, de este año. Y trae verdad, al baterista de Asesino. Yo tengo unas ganas Entonces, de ver a Posés. de tu Yo wow, también. Yo. Si te, ella, si te gusta o el o Death Metal no puedes dejar afuera a no. Possess y a Let no, ¿no? Que son como los poses, pilares ¿no? Y Dark Angel, ¿no? o sea, para todos los que sean trash fanáticos del es es Trash Pues Dark Angel, es y el, el, el, el baterista, el baterista Dark es batería, Angel pues es más Death Trash No, es más Trash técnico, es más Trash Es más Trash, es más Trash No, para Trash, hemos olvidado para Trash, Núcleo de Soul 2 Núcleo de Soul 2 Tú sí lo viste, el Núcleo de Soul 2 Bueno, no sé, ya están bien viejitos pero tocan. Wow, pero la voz del, del la chavo creo sí, igual, ¿eh? Pero que por, por cierto. Es, que por es cierto. El... Que por claro, cierto nos claro, tienen que ver. Es que por cierto nos tienen que ver. La verdad, me vas a desmentar la madre, pero nunca no los ha tocado más. Es mejor trash y... que mega. Eso me llevo a Tiene un poco más de violencia. chachos. Sí, es más Entonces, que es Crossover? Amigos de Metal Obscura ya regresamos ¡Señora! ¡Señorita! Metal. Y bueno, pues estamos hablando todavía del México Metal Fest eh, La cuarta edición Bueno, qué cartelazo se nos viene, ¿eh? Señores sí, sí. Y bueno, más que nada final. ¿Cómo tomaron, cosa? cómo tomó la audiencia cuando nos dieron el regalito de Navidad adelantado, sí. ¿no? Empero, Empero Una de las grandes bandas del black metal noruego oh. Pues bueno, ya cimentada uh, <risa> A mí, de hecho, es de las pocas de black metal que me gustan. ¿eh? Sí, está y muy sí sentí una emoción muy fuerte de, de verlos. Eh, de, ellos son la prueba fehaciente de que con cinco discos mm -hmm. la armaron y dejaron un legado, dejaron legado. increíble, porque incluso más allá del black, pues ellos ya al final sí se clavaron totalmente en el progresivo. Uh -huh. Esa fue la tirada al final de ellos, si son sí. tres músicos Y de hecho, pero bueno, pero el primer disco sí es un black metal real, ¿no? Sí, ¿Sí? No sí. es Para la no, no es un show, claro, es no, claro, sí, claro. o sea, real Es, es un crudo metal Exacto Es, muy, no es, es un black no, muy, muy puro, o sea, dentro de lo que fue toda la, la vena, de, la segunda oleada del black de calle en Noruega Entonces, sí es algo muy, muy, muy denso, que si de verdad a ti no te va el black, o sea, no lo... Hecho, no lo no Podemos mencionar que es un black que verdaderamente, verdaderamente sí saca sangre. Sí, sí, sí. sí. No cualquiera puede escucharlo. Escuchen In the Night Side Eclipse, que es el o sea disco que, cumbre de. O sea que ¿Sí? si sí, ya estamos Perl. hablando de emperor el próximo año podemos esperar a Darkroom? No, en No te... manches. Ah, no, dentro no toca en vivo, no, perdón. No, no, es, es como te... si quisieras a ¡Ah, oh, uy! Te estaría increíble. A tío, a tío, Dile, a tío Dile a tío Barg que venga. Díganme, no es el, el, el... Bueno, no nos vamos Poster lejos. De... Sí, bueno, ya si te quieres medio favoritas, bueno, pues Fernando Colunga, ¿no? Que también toca un poco más de ese estilo. No, Fernando Colunga es grindcore. ¿Graindcore? Sí. Es entre grind y. Sí. Pues como que, que sí tiene tintes de, tintes, de tintes, tintes? Tintes. ¿No? A mí se me hace más grind que otra cosa. Tiene tintesillos de. No es tan Brian Brian. It depends. Bueno, la, es que la verdad va a ser un, un, un gran, gran headliner. Sí. La verdad, sí. varios, varios eh, festivales los quisieran este, tener en su, su, su set. La neta es que Emperor. Es, no, yo tampoco soy tan black metal, ¿no? Pero la verdad es que sé reconocer que yo también comencé sí. a escuchar. Y aparte, aparte es que antes, no, antes no se distinguía tanto en el black y el deno. Antes decía Emperor, no, no. ¿no? Ajá. O sea, es la única aparte de mi hijo en toda Latinoamérica. O sea, Así no se es. que va a presentar en ningún o sea, otro lado más. Cabe mencionar. Vienen de una presentación banda, que muy fuerte y muy buena en el Hellfest. O sea, si sí pueden buscar el video en YouTube de su participación en Hellfest, ¡qué anima que estemos ¡Fue día ahí, ¿no? brutal! <risa> Para mí, o sea, fue una participación impresionante yo, Y de verdad que cuando yo lo vi, dije, no inventes no, o sea, no y, eso vale. en... y eso voy a ver en... A mí me vale Manoware Aceitado Y eso voy a ver en Monterrey O sea, no, no inventes La verdad, para los que nos gusta este rollo del Black O sea, sí es algo... De hecho, sí, sí, sí. Importante. Fantástico Muy importante. bien, que, bueno, Ahora, ahí, hablando del de Hellfest, <risa> que también es destacar mucho a nuestras bandas nacionales, que Semican también claro, fue contratado para irse al independientemente de que era la segunda vez que lo <risa> país, no para irse al paque, ¿no? Exacto. Y ustedes que les gusta el black metal, eh, black metal mexicano, este negro, también se va al Hellfest, está contratado otra banda nacional, banda de Black Metal. Ya están volteando más para acá. También es black metal puro, eh, también es eh, o sea, uh -huh. Muy bien Y bueno, para los que no les gusta el black metal Pues bueno, por ahí se anunció el co-headliner Ya casi a... ¿Mediados? Sí. ¿Mediados? Después del Domination ¿Sí? ¿Y sí. si no te gusta el power? Ya, <risa> ¿Ya te jodiste <risa> Pues bueno, ya lo mencionaron Vienen recientemente con su nueva producción Que es Dominion La verdad Ah, pues es una banda que quiere ver mucha gente ¿eh? sí, sí, Ellos sí, son directamente de Suecia, de Suecia Y bueno, nos presentan lo que es este... Power Metal sueco Claro Ahí Hammerfall, una banda que ya también tiene una trayectoria, sí, ¿no? no claro, claro, o sea, son un referente del power metal, por esos, la verdad. Junto con varias bandas sí. Halloween, ¿no? So, Imagínese, bueno, lo que, tú me, lo que comentabas antes de finales de 2018 nos anuncia... Eh, cacique que sí. va a salir en, en, en Perro Va a salir Ajá. en este cartel eh, Y a mediados del 2019 O un poquito menos del 2019 Anuncia que viene Humboldt, entonces, wow Y luego le van metiendo No, más, y le van metiendo más, poses Entonces sí, dice güey, Lo sea, que, que es. tienes que estar ahí O sea, no te lo puedes perder Si te... Gusto el metal, creo que hay para todos los gustos, creo que sí predomina el black y predomina un poco también el death pero hay muchos tintes de trash que son bandas que de verdad hay que escucharlas en vivo, no es no. lo mismo en el disco que verlas en no. vivo, estas grandes bandas de trash que trae este cartel que de va a romper con todo. Creo que la, la presencia de Hammerfall en el cartel de esta edición del México Metal Fest justamente resalta eso de la variedad, de que hay para todos los gustos en este festival. Eh, ¿Sí? Una de las observaciones que por ejemplo hacíamos el año pasado, es que sí estuvo cargadísimo de dead ¿De eh, ¿no? de sí, sí, sí, la verdad, y a pesar de que eran bandas buenísimas, sí llegó un punto en el que ya después de, de, de seis horas de puro, de puro oh, gruñido y gutural, Sí nos habían alcanzado. Ya pedíamos de algo. De al gorso, ya sea, después te ibas a Ari y decías, no, ma, otra vez. Exacto, pero bueno. Ay, no eh, qué minas, qué chistes princesas chistes. me caen. No, yo fui feliz. <risa> yo sí <Qué> fui feliz <risa> seis horas oyendo Futurales. Pues qué bueno. <risa> yo sí, yo sí. Pero bueno, el punto es de que este año se rectifica y se demuestra esta variedad que ofrece para todos los gustos, o sea... Los dos headliners, lo más opuesto Que claro, puede ser Black Metal, es metal es y Power metal. metal Y los demás Bandas o sea, de medio Hay dead, hay Trash y, Pero hay un equilibrio muy Y padre opuestos en todo. todo, ¿no? O sea, opuestos desde el, desde el género, las temáticas Las voces sí. O sea, el cómo suenan, el cómo se visten O sea, todo ese rollo, ¿no? o sea Porque si tú ves como una escenografía De, de Emperor contra una escenografía De Hammerfall no, Es tan bien, cabrón lo que se sí. acreditó a algo de sí. fantasía. Pues, y sí, con sí. unicornios y dragones. Sí. Y todo el pedazo, es o sea. Esta misma variedad también la encontramos hasta en las mismas bandas nacionales. Tenemos también claro. Metal, tenemos Dead, tenemos Heavy, tenemos The tenemos sí, tenemos O sea, imagínate, traes, traes a un Cerberus, traes a unas Intrutil. O sea, si son volta, dos, volta, traes volta, dos volta, cosas. Traes a Pactum. Exacto, traes a un Pactum, un Voltax. Morturi, que son cosas que, muy diferentes. Un es una bandota de Que Pactum es una de las cartas nacionales más fuertes. Que puede haber. Pactum es una de las banda bandas banda. dead banda. clásicas de aquí de la ciudad banda. que no se pueden perder. Sí, Pactum es una. una, una vale mucho la pena sí, irse a dar Así una es. vuelta con las nacionales. Y, y no pierdan de vista, como dije, a Nuclear Assault, a los que les gusta el, el buen trash. Es una gran banda. Eh, por ahí, eh, Dark Angel, obviamente. Y a, bueno, obviamente a los, a los. Para mí, los padres del dead metal que es Poses, ¿no? Seguramente. Añadiendo un poco, ¿no? añadiendo un poco la parte de que pues nuclearazo pues es una de las bueno dicen que es una de sus últimas de sus últimas ¿No? pues, sí. y pues, bueno y ya, ¿Y la otra vez, vez es qué pedo porque bueno acabo de un llamativo que viene de regreso Ay, ya sabía este es un tema de otro programa no, no, de así, no, entonces entonces Junto yo con yo yo No le crean a nadie. Ya no le le crean le crean a nadie. Ese brutal. Y, que, y bueno, es muy importante en realidad que sí vayan a ver a Nuclear Assault porque el bajista es una de las figuras del metal más importantes que pueda haber, que es Dan Lilker. Dan Lilker, eh, aparte de ser el eh, fundador de Nuclear Assault, fundó Anthrax junto con Scott Ian. Y aparte eh, fundó este proyecto alterna tanto de Nuclear con Anthrax, que fue Stormtroopers of Death. Y aparte... Eh, Dan tocó eh, durante todos los noventas para Brutal Truth Entonces no, además, el tipo es un musicazo genial Y no perdamos de vista también a Dark Angel Que es una banda que tampoco me ha tocado ver uh -huh. Un trash muy sabroso ¿no? sí, Y bueno, de y los más, más, de la más escuela, ¿no? este, recientitos pues, Llaman de una forma a los Havoc, ¿no? también con su trash que también ha venido como doscientas mil veces Pero sí. también es un, es un trash muy bueno ¿eh? Y de bandas Aunque, es, en, aunque además es un poco más actual Sí, ¿no? pero, sí. Pero, Suena, suena mucho más este. De verdad, este, más o menos de black actual, pues guada, ¿no? Que es un, ah, no hemos no hablado de guada. Tengo, tengo Wada, muchas ganas de guada. Se ve interesante. No, de verdad, aunque sea en black. Uh -huh. Oye, no me digas un comercial rápido para el mismo festival. La gente que ya tiene su boleto y que ya tiene planeado llegar a Monterrey desde muy temprano, pues la neta, aprovechen llegar desde el inicio de que empieza el festival, para que se puedan primero, obviamente, buscar cómo colocarse, dónde ponerse dentro de la Y que también para que puedan observar a todas las bandas nacionales que, de verdad, es muy posible que sean unas buenas, buenas sorpresas y les gusten más nuestras bandas nacionales que las extranjeras que ya las conocemos desde hace mucho tiempo, ¿sale? los invitamos a que lleguen temprano. Sí, la verdad es que Qué hermoso es un cartel muy bueno. Y va a empezar desde las 12, así que ojo, sí. va a terminar hasta las 12, vamos a terminar... Sí, 12, horas. Un poco a muertos 12 ahí. horas brutales. Y bueno, ahora que estamos platicando acerca de esto de las bandas más eh, modernas, como Havok y Wada... Otra que también se nos está pasando es Skullfist, mm. de okay, Canadá, es, es, es, que Skullfist. también es... Que también una... se agregó hasta el final, ¿no? Trae sí, un metan, trae un heavy, genial, yo tuve la oportunidad de checarlos a principio de año en el Alicia, que estuvieron, y la verdad fue... Un gran show y se lo recogió. También se agradece un poco de heavy en el, el sí. final, ¿no? De algo, ¿Algo, algo De raíces para todos, ¿sí? para Como todo, eso por eso es lo todo. que les decía, ¿no? O sea, mucha atascadez, o sea, ya hay para. Tenemos carnitas, hermano. Tenemos sí, carnitas. Si pusieran ¿también? un día. si pusieran un día amarillo, no me espantaría. No me desagradaría de lo más Bueno, y hay que también hacer el punto, ya voy a subir yo el comercial y animo. No, no, espera un gasto de para ir, el comercial, así como, igual retomando todo este rollo de la variedad, pues así como vamos a tener Black, Death, Rush, este, Power, pues Grind. también vamos, Grind, también vamos a tener un, un punto. El folk. <risa> que ¿El es Ford? el folk, <risa> por época. parte de los muchachos de la época que vienen de España, su primera gira aquí en, Grendy. en Grendy México, también. que los trae su... Su manager de On Fire, un saludo a Tomás, este, que va a venir uh, también con uh, ellos, no, no sé si le vas a cantar eso, pero bueno, <risa> y pues yo creo que para los que les gusta todo ese rollo del folk, pues también, ¿no? Va a ser como, va a estar padre, lo van a agradecer, no, que no haya tanta atascadez como dicen ustedes, ah, aunque yo soy feliz, pero pues ¿Qué no. Queremos más carnitas! No <risa> de las carnitas, ¿qué tal si nos sangre. vamos con lo más reciente de esta banda? Pues, pues es. Ahorita claro. que estamos hablando wow. de ellos Ese disco está Pues increíble. vámonos con lo que sería La parte de Revelations of Oblivion Vámonos con esta rola que es ritual No sí, se, se la van con a acabar disco, por con favor. Más de 30 años Seven Es una de las rolas que bueno esperamos escuchar Señoritas y señores conecten sus A sus dispositivos móviles A unas bocinas para que suene con madre Todo oh. esto para que suene con madre esto. Y, ya se está aquí ambientando. con, suene madre. con madre. madre. Que, suene. Ay, que suene con madre? Vamos con la machaca. <risa> que salgan las carritas. Que, que sea una, la carnita no, asada. Hay que agradecer que lo hicieron en noviembre, güey, que es. Sí, menos caluroso. Por acá ese pues, se lo voy a agradecer. No regreso en junio. No, no, el calor. El segundo y 45 grados. Está de la noche. Bueno, a con este tema. Y regresamos a Metal Obscura, recuerden estamos a través de la página de www.cabinamradio.com.mx Y a través de las diferentes aplicaciones de Android o de iOS de Apple De igual manera programa. pues también estamos directamente en vivo en el Facebook Live de Metal Obscura ¡Muy mero! Bueno. ¡Está bueno. con, los... con nosotros con nosotros! ¡Continuamos! Sí. Fuera el aire. No, el segundo año a me dio un golpe a mí, también, a, mí dio a mí me, a me dio un golpe, golpe de A mí me dio un golpe Bueno, sí, el... teoría, bueno, bueno cabe mencionar, Eso, cabe mencionar, Cabe mencionar rápidamente sí, agua. Rápidamente cabe mencionar que estos señores están desde la segunda edición. Así que háblenos un poco de cómo fue este golpe de calor. miren la verdad parece algo menor. Pero sí fue. El mejor acierto que ha <risa> hecho el festival <risa> es cambiarlo de junio a noviembre. Sí, sí, sí. No estábamos. Nadie estaba viendo las ¿sabes? bandas, estaba en la estaban sombra. Estaban en la sombra. sombra, la verdad es que sí. Por ejemplo, a mí eh, iba de foto en ese momento. Uh -huh. La verdad, bueno, siempre te dan tres canciones para tomar. Solo aprovechaba la primera porque <risa> <Sí. siempre risa> no soportaba estar en el sol. Era te daña la cámara, ¿no? exacto. Sí. Se entonces no esa sí fue un, un gran este, acierto y la verdad es que el segundo ¿Y si penses, México y México y eso, es. eso que en esa edición perdón eso que en esa edición no había un tercer escenario que tienes que caminar era de un lado hasta otro la ¿No? Ya no imagínate con ese calor no no no Con ese calor tuvieron no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Hablar, Mario. Eh, perdón, perdón. Valencia. Ay, de, de esa segunda edición, lo más chido que recuerdo fue Sodom. Sodom. Definitivamente increíble. Fue es la, brutal, ¿no, la mejor banda que se rifó uh -huh. en esa edición. La vez que los veía. Y antes de ser no, más alcohólico, aquí, aquí tío Abad acá, Se allá. rifó mucho Luego. ese día. También el pueblo. De bueno, de también nos subí a la primera edición con el, el padrino de el lujo fui, El padrino de lujo. que fue mega ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, se ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ya! ¡Ay, ya! Acaban de ver que acaba de vender todas sus cosas: de batería, guitarras, las guitarras que él de marca de Mega de los acaba de hasta de regalar. sí claro, no, no se puso a esa cosa. Pues como es, no, es, que es que imagínate. Ahorita estábamos hablando rápidamente, bueno, antes de que nos bueno, fuéramos bueno. a corte, pues de las bandas que ustedes esperaban ah, ver, ¿no? Ustedes me mencionaron, pues hablamos un poco de Guada, hablamos un poco de la nueva generación. Eh, Gigan, yo creo que también es una de las bandas que va a romperla. Sí, no les entra de mí lo suficiente. Yo tampoco, para, también, para, para, para hablarte más no al hablar. respecto. Se ve, se ve buena. Se, ve, se ha oído un par de verdad. canciones. No, para, Pero, o sea, no, no los conozco bien, la verdad. Y bueno, para quien apenas se está conectando y todavía no sabe bien lo del México Metal Fest, pues los boletos preferentes fueron agotados desde la, el anuncio de emperos, literalmente. En cuanto sí. salió la preventa, uh -huh. fue. ¿Saben? Aquí no hemos mencionado y también es una bandota, Only. Es que ese no, es el problema. De, Hay tantos Hay Hay Hay Clásicos. Under mandan... ¿No? sí, sí, sí, sí, tampoco hemos dicho. Nada? ¿De quién es Under. claro. Y el triplet. No. No con, no, con no, la primera no, voz de que. No hemos mencionado al que hizo. No, Los coros. En El infierno de no Dante. No que no se vayan Que se Que se vayan No, no se le acaba, de... ¿eh? No, no, no. Es el pues... mejor video de Bueno, Un saludo, un saludo. Ya está, saludos. Acá, A Pimentel, a Trash. De hecho, bueno, sabemos dónde se grabó en ese momento que fue en el. Se llamaba. Scott Burns para Singapur. Morrison En Donde le graban a Pimentel haciendo esas declaraciones. Ah, En el 22. Que se llamaba Metal Friends on the Street. Ok, ok, ok. En ese festival lo hizo, que fue en Tlava y ahí lo entrevistó. Yo que estabas hablando de Scott Burns. <risa> no me imagino a Scott Burns en el agua. No, no, no, no. <risa> ¿E hay, eh, hay que mencionar es que fue uno de los gurús. para él le debemos todos los discos de Sepultura: los The de Death, de los Deaths, de Omnitual y Padre, los Scott de Borden, el, Scott Burns se dio forma uh, a Scott Burns sí, era como sí, sí, el Brianino de, del de metal, ¿no? Dead, uh -huh. del, y señores, se viene Dark Angel. ¿eh? el Rolón. Y, si, y ese viene con el baterista de Festival. <risa> bueno, con el baterista. Él, él, él empezó a contar qué. Bueno, no, empezó con una banda que se llamaba Forbiden, padre. Forbiden. Desde sí. el principio. Que eran los dos cráneos chocando. <risa> la... ya sé. Sí Aunque estás chiquito, sí sabes. <risa> no, no. Chiquito, pero picoso. Mira, Roshman, ¿nos está viendo? A menos de Metal Oscura ya regresamos a su programa A este especial del México Metal Fest Rumbo a la cuarta edición Pues bueno, acabamos de escuchar Una rolota que es Ritual de poses, Y bueno, pues lo anterior Que también ya escuchamos, ¿no? Y lo que se presente ahí en Y regresaron el con gran disco, ¿no? Podrías decir que después de tanto tiempo Es difícil Ya que a Jeff tanto, no. ya no le iba a quedar <coughs> nada Pero al contrario Lo que te comentaba alguna vez fue de se mantiene ese espíritu old school pero Tienes Hay vibra Pero hay madurez Y suena bien limpia la producción Y, y claro. no sé, el disco no, me encantó Fue de los primeros que, que, que salieron Cantando cultural Cantando Mutural, así ¿verdad? es, en el Seven Churches Del 80 Que ya no lo consigues con la portada original eh ¿No? Ya se la cambiaron <risa> Vámonos a una parte muy importante De todos no. los festivales no. Donde siempre la gente no. demanda calidad una muy buena organización, sí. una muy buena logística, tiempos sí. como dicen, ¿no? Ahora sí que como, como inglés, inglés ¿no? sí. Como, como inglés. Como inglés, ¿Sí? necesitan los tiempos en tiempo y forma, y que bueno, que el sonido sea de lo mejor. ¿Qué podemos esperar en esta cuarta edición? Aparte, bueno, de, para los que no sepan también, el México Metal Fred, pues, está haciendo varias activaciones para adelantar todo lo que se... Pues, todo o sea, pues, lo que pasó... Uh -huh. no Lo que pasó en eh, la parte de los preferentes uh -huh. Se les está otorgando Su paquete preferente que es la playera Su poste Chelas. Su... Sus cupones para sure. intercambiar cervezas, que les dan uh -huh. seis, si no mal recuerdo. Sí, van a ser 6. Sí, sí. sí, pero eso les va a, a eso, eso va a ser hasta el día del evento. Sí. O sea, ahorita. Pues lo si que quieren, bien, pueden dar yo con todo gusto. Oye, ya ni a los <ríe> medios, ¿no? Ya ni a los <ríe> medios. gusto yo se los Y bueno, también este, cabe mencionar que para todos los que tienen el boleto del México Metal Fest, la verdad, o sea, afortunados los de allá de Monterrey, ¿no? Drágame tierra y escúpeme allá en Monterrey anunciaron dos shows, dos shows, y que bueno, haciendo pausa, no son las primeras prefiestas que hacen no. del México Metal Fest, no. recordemos que ya tuvieron a Raven, hace unos meses, que es una de las grandes bandas del metal británico, y también aparte de esa, van a tener un show de Lich King, junto con Semican, y con Semican, bueno, y aquí hicieron otro, ¿no? Con Dios Perro. Como... Dios Perro, sí. Que sí, sí, estuvo sí, sí. muy bueno, bueno, bueno. Estuvo lleno. Ah, estuvo con El audio estuvo bien. Con madre. Sí, estuvo con o madre. Sea... Con madre. Y bueno, es los que, a lo que se refiere Carlitos con estos dos festivales, uno previo al 30 de noviembre. Shows, Entonces, Van a ser bueno, dos los shows. shows. Las aclaraciones. El día 29 en Musicantro en Monterrey bien, va a estar Total es Chaos. Que bueno, no es parte del cartel ¿Tú? final, pero, pero para mancha. los que les encanta el hardcore, ahí tienen una oportunidad. Creo que van a estar con Introtil, Team Faltó hardcore, fíjate, en este México. ¿qué? Me hubiera gustado ver a Darid Y una cosa así. No pido nada, no pides nada, ¿verdad? aparte de Total Chaos, pues recientemente que como dos semanas antes anunciaron que Belfegor nos va a acompañar. ¿Por O sea, obligado. Qué no, qué no ¿No? no, no, no, no, es el, el 22, no, eh, no? No, 29. No, no. Sí, total que ellos es el 29 con... y Belfegor es el 28. No. No, no, no, no. no, no. Son dos fechas. No, no, no. No le podemos la la Recuerdo que son dos hay que fechas. Con... Son dos fechas. Una va a ser con Belfegor y Total Chaos, no acompañado ah, de, de, de, de las de bandas de mexicanas, Shock and Side, Introtil y no me acuerdo la otra. Si por ahí Aquí tiene en la señorita celip. nos sí, va a por las activaciones. Y aquí está 22 de noviembre, cómo no? cómo no? ¿Y dónde está Belfegor? A ver, acá. Belfegor, 29, el previo a es Belfegor, ¿No iba a haber una al 28? ¿También? No, estás borracho. No, sí, que sí, sí. El 28. No, pues ya ya, guante Dios. Promotores, borracho. mándenos Dios el 29. Los niños, no allá. Prometernos hasta el 30, hermano, aquí. Casi que ya tenemos, mándenos el 30, no sé. No, 29. 29, bueno, ¿qué piensan de este banquete que se van a dar todos los que van a estar allá en Monterrey? Tanto de bandas mexicanas que van a estar ahí participando en el México Metal Fest. Y bueno, pues, este, pues no postre, si este diluvio que se viene con Bélfego. Yo creo ¿Puedo que ¿Puedo llorar? <ríe> <ríe> Porque no voy ahí. Yo creo que es el, un incentivo ver, muy ver, bueno Bélfego, ¿no? para que la ah, gente no, no, pueda, ir, no, no, vaya si no se ha animado todavía a conseguir su entrada, lo haga y esto, este mismo incentivo pues es lo mismo que ha estado alentando la promotora a lo largo de estos meses. El hecho de que tú ya tengas tu boleto para el festival, te asegura que este, que tengas la entrada gratuita a todos estos eventos pues que sí, la verdad son sí, bandas sí. geniales, y, e incluso si no tienes boleto para estos eventos, la entrada es muy económica Creo que el boleto más caro que he visto de, de ellos Ha sido 350 pesos es Y creo que bien, ¿no? por ver una banda De esos de ese calibre sí, es muy, muy, muy buen bien. precio es que Así que A <coughs> mí me pareció una estrategia Muy inteligente de, de su parte Y ojalá la sigan replicando Promotora, el mándenos momento. el 29 <risas> y, aparte, y aparte que sean, que sean ya Muy económicos sí, sí, sí, Y la, la posibilidad, posibilidad de que, sí, que es, un lugar es muy, En lugares pequeños donde lo puedes ver en cualquier momento, más y más. ¿tú? ¿tú? La gente de es es que haber Escupiéndote Cállate así, a a mí, Blasfemias. Por favor. Escupiéndote blasfemias. Así. A mí ya me tocó no, que no me escupieran el indie rock. Sí, sí, sí, sí, sí se siente sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. la blasfemia. Sí, sí se sí. siente la blasfemia. Entonces ya se imaginará la impresión que nosotros tenemos al no poder asistir allá. Pero pues todos los que están allá en Monterrey, pues aprovechen. Por cierto, no hablamos de Me, Jury, de More English. Ah, no va, no es este problema es otro programa, chaval. ¡Ay, señor! Se ni los conoce! Yo sí, sí. sí. Ultravox. Pues, pues se bueno, vámonos con otro la tema. No entiende, señor. Vamos a escuchar un poco de Trash Metal de la vieja escuela. Yeah. Vámonos con este material que fue Lip Scars de Dark Angel. Ah, ya huele a Tony eh. Aquí ya se hace hace hace se. <tose> <tose> <tose> <tose> <está tose> Tony Ianné. Tony Ianné. Tony Ianné y mones de guayaba es? cabrón. Ah, Menciono claro, rápidamente que Dark Angel pues tiene al batería que pues. Más a Jim Que Tiene al batería. Al batería. Que tiene al batería tío que está hablando como españolete. No bueno. Pues ahora esta canción, que es The Premise of Agony De Dark Angel Uno de los discasos que yo creo que pues, vamos a estar Escuchando ahí, ahí para en que, México Metal Face se Recuerden, el... seguimos oh, En las o, redes sociales de Metal Oscura O síganos también a través De www.cabinamradio.com.mx O también pueden bajar La aplicación para Android y Apple Si Continúa, todavía están pensando en ir Vayan. Ay, y bueno, también escríbanos ahí en los comentarios de Todos los que nos están viendo Pues qué bandas son las que quieren ver no, Qué es lo que escuchar, les ha gustado no. de las ediciones pasadas Y bueno, algunas no. nuevas propuestas Que se les ocurran para la quinta edición Continuamos en Metal Obscura Ya muchos ya se están arrepintiendo ¡Fuera! Eh? Oh, ¡Cállese señora! <risa> ¡Cállate! ¡Cállese señora! Es, es la verdad, ya muchos están arrepintiendo eh, Sí Yo por eso ven bien, mío Ay, sí <risa> ah, sí, sí, al sí. Que diga aire, señora. Ándale, ah, pues. Fíjate te va a llegar un mail. Ya no está, ya no está, tienes entrada del evento. ¿A cuál? ¿A cuál? Mi boleto para Monterrey está en mi casa bien bonito con mi playera, <risa> la tanga. <taca. risa> no con, con madre sí, mi poder. Todo lo que diga aquí hasta el próximo año ya bueno. Yo no dije que. Pues este, bueno, sí, si ya han pasado no, varios eventos, como dicen ustedes. Es una buena iniciativa, ¿no? La que trajo las prefiestas del México Mental Fest para todos pues, los que viven allá en Monterrey, los que estuvimos La aquí en Ciudad de México. Pues tuvimos. A... Vivimos un show increíble de bandas mexicanas, entre ellas Dios perro y Nashez Bosch. Ah, ya estuvo de con madre, ¿eh? Sí, ¿Otro, otro? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro? Sí, se Otra queja de mí. ¡No, sí no, no, con, madre, no con madre, cabrón. con, madre, madre, no con madre, madre, madre. madre. A ese sí les falle. A mí, a mí, yo mí, también. en mi y Yo siempre digo lo mismo. Ya sí, la cosa es Mira, estuvo. Ya, o sea, estaba en Tochiqueres, Levantó un poco el sí, concierto. ¿Cómo levantó a toda la banda Trash? Sí, no, hay, no, pero todo ¿Cómo se bajó el guitarrista y se metió. levantó. Se metió. Se metió. la guitarra, Ay, bien, me... Y luego llega Dios Perro, ¿no? Eh, es que... Dios Perro. atascado. Dios sí, es bien chido. ¿verdad? Sí, esto... Muchas gracias por bueno. los festivales. Sí. Como uh, menciona, uh, creo que es una buena estrategia el poder tener sí. ese tipo de, de, pues de, de activación, De sí, sí, no, ese tipo de bandas y que no hay eh, te... causa mayor. A todos, no? Hasta los que ya compraron el boleto para el okay. Okay. grande, exacto. así a todos. Uh -huh. ¿no? La señora que, Lleva cinco? que se calle, dice. Tú. Señor, su pastillita es un, se le calle. ¿Qué sabe quién es esto? Tú, se este? si me atentó dando, ya sabes. Estaba allá abajo. Hagan, ah, que hay es que luego trae pluma. Como se la regalan, dice... ¡Táles pues, los regalos! <risa> Bueno, nuevamente, pues la gente que tiene ya el boleto De verdad, eh, le recomendamos que lleguen temprano Porque aparte de que Pueden disfrutar de todas las bandas nacionales Y algunas otras también internacionales Pues pueden tener la posibilidad de estar hasta adelante A los que nos gusta estar hasta adelante en los conciertos Y si llegas un poco posterior, pues ya te toca Un poco más atrás, más atrás Y luego es complicado irte hasta la misma valla sí, pues. Y eso sí, llévense en su valla Y recuerden que llévense con su pedacito de noche Y su bolsita Porque de ahí a que vayas al sanitario uh, Ya aparece tu lugar a mí me ha pasado dos veces Que ya te quites de ahí por allá al baño Y ya después ya no puedes regresar hasta dentro ¿no? Es que es difícil Anécdotas tristes okay. Okay. El, el viejito el, el viejito nos cuenta sí. Mandamos saludos a todos los que se están conectando Muchas gracias por seguir la transmisión eh, sigan este, compartiéndolo, por favor, con sus amigos, sus amigas, su amante, el novio, la esposa, con quien sea. Y para todos los que vayan al México Metal Fest, pues, pues sigan conectándose, ¿no? Porque aquí tenemos a varios conocedores del metal. Unos del Black, otros del Power, otros los de bandas mexicanas. Y bueno, de otros géneros como el trash también. O sea, hasta traje ¿no? mis tenis blancos de educación oh. física de Trasher. <risa> Con el pantalón, juntado con tres kilos de mantequilla. Como los sabes, como como los sabes, Slayer, claro. Pues bueno, ¿cuál es su banda favorita de ustedes para? Metal. Poses. La que más quiero ver, sí, yo creo que Poses. Yo tengo tres. Poses, Obviamente un varias. Obviamente, Pearl. Obviamente, Hammerfall. Y la verdad. O sea, tú te puedes quedar en el hotel y ya llegaremos. No. Y la verdad pues es porque sí. tuvieron una participación no hace mucho Al otro lado del Charco donde de Special Guest Tuvieron una banda muy Special buena que Guest. se llama sí. Nihilo you know Que es I parte del, del roster de Argage comercial. ¿Comercial? ¿Roster? Por favor <risa> Es parte de nuestro roster a y, aquí nos y... gustaría y... ver en el México? El próximo, ¿no? Sí, ah, sí no, la verdad me, me encantó eso y contamos con las impresiones del cartel? La verdad tengo muchas ganas de ver esas tres bandas ¿Tú mando bueno, pues obviamente los dos, Headline, es algo que hay que ver. Obligado. Sobre todo, uno tiene un nuevo disco y el otro, pues sí, ya tiene, yo no lo he visto en vivo, pero, entonces sí tengo todas las ganas de Nunca vino, nunca vino. Nunca, Tiene 20 años, supuestamente, que no viene en Pero, pero la única presentación que tuvo fue en el Circo Volador. ¿Vino en Pero? No lo sé, Rick, parece. Parece no lo sé, Rick. Pero pues por ahí. Habría que preguntarle al dos Mendoza, ¿no? yo no lo supe ver Pero. Y pues ahora bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, ¿no? Claro, Para, claro En esta ocasión Y bueno, indiscutiblemente, pues sí A Nuclear Soul, que es, eh, soy yo Esa es mi de, banda del, mm. del trash y de verdad sí Hay que verlo porque rompe Y más, miren Saben por qué Yo siempre, bueno Yo en no, las entrevistas no, de la radio A las bandas de metal Siempre les pregunto ¿Por qué tocas metal, cabrón?" ¿no? Y cada quien tiene su, su, su significado y su, claro. su experiencia y su, su contestación. Pero yo les digo, yo los espero. El, el metal te hace sentirte vivo, mano, te hace sentirte que estás aquí, güey. Les tengo una. Sí. En Pero, 24 de julio de 1999, en el Circo Volador. ¿Qué? Su madre. 99. Mami. ¿sí? Qué bueno ¿sí? que no aposté. Y Hammerford también sí, Hammer -Song. Ah, ah Hammerford Hammerford Un Del cartel todos han venido, entonces. ¿Sí? Por lo menos una vez. Eh, eh, eh, oh, no, eh, Olish también ¿Sí? en la gloriosísima Catedral del Metal. Pues, ¿sabes? pues, ¿sabes? pues ¿sabes? a la vuelta ¿verdad? de mi casa. Sí, me tocó, ¿sabes? ¿sabes? Yo choqué antes de entrar a ese lugar. <risa> chocamos, y nos fuimos al evento. No, pues era el carro de un güey. <risa> No, no, o sea, sí, sí no, algo. Para la pues, próxima no con ¿no? Payne, en el carro. Íbamos con Payne, en carro. Íbamos con tan buen tiempo que nos dio tiempo de que llegara la aseguradora, güey. Ah, <risa> Se me antoja chocar. Puta mamá, en ese lugar. Cada vez que paso por ahí lo, y lo tengo a dos, a sí, dos calles el, de sí, mi casa. Sí, probablemente. Ya vinieron todas, ¿eh? Sí, ¿no? Lloro, cada día, Adet, amor, Dying bien, amor. Dajin que bueno, a canceló en el... Ah, eh. Lucler. Dajin Fittus, para los que, que fuimos a, a Queda Kevin, canceló y sí, sí, ya no, a no de, lo podemos. Ah, sí, eso me me entristece. A Dajin Fittus. Carca, la primera vez que vino. Bueno, pero... ¿Cortiría de regreso? Dajin Fittus. A Dajin Fittus nadie lo ha mencionado, también hay que ver a Hay que hablarlos. Nos quedamos con... Con ganas de ver Después de Boibot. ¿Sí? Y ahora, ¿quién les gustaría ves, ver? En el... sí, ya regresamos a su programa Metal Obscura y bueno, continuamos en el especial del México Metal Fest 4 con nuestros nuestro? invitados, el uh -huh. nuestro tatuaje, la señorita ¿S3? Alejandra Rodríguez ¿S3? de Arquetch Records, el señor Mando Calani de Premios del Metal Calani y nuestro ah, querido amigo, colega y bueno, compadre. El señor Mario. ¿No mencionado De igual manera, pues ya. le agradecemos sí, en los controles <risa> a nuestro querido cabrante. amigo Premix. Gracias por <risa> estar aquí. Y pues bueno, es un cartel, como estábamos mencionando, muy devastador. De Rechupete. De Rechupete. <risa> De rechupete. <risa> sí, es que no te o así, sea, <risa> verdad. Es que está muy bueno. Sí. Por dónde se le vean. Pues vámonos con lo que son las. Pues, por así decirlo, <tose> las nuevas generaciones, entre ellas, pues, está Skullfish, Wada, Die Antichrist, los colombianos. Ah, cierto. ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, no, Torture ah, ¿sí? sí. Squad, que son, que, bueno, el poder brasileño Torture bueno, Squad persona. ya está rodando desde los noventas, en realidad, pero sí es una de las bandas que tienen, tienen que ver si también les gusta el Brutal Bet. Uh -huh. Como lo mencionamos, cuento de los hermanos Green, Show Into Inside, Gigant y Lepoca. Ándale, ya, háblanos de ellos. Sí. Venga. Eh. Dilo tuyo, dilo, venga. Dilo tuyo. Venga, dilo tuyo, No te folquero. vamos a interrumpir. No te voy a interrumpir. Habla diez minutos. No te vamos diez. a criticar, Perfecto. nada. Vamos, Folquero. Venga. Sí, ellos vienen con lo que sería su producción. Bueno, vienen lo que es más que nada con el tour Yo Controlo. Van a estar por primera ocasión aquí en México. Y bueno, pues esta banda directamente de allá de España, pues nos va a traer un poco de sabor folk. Pero también hay una banda mexicana que también va a complementar ese folk, ¿no? Cabe mencionar. Pero bueno, la época... Pues bueno, ya tiene una gran trayectoria, se presentó en el festival Leyendas del Rock y pues va a probar aquí suerte. O sea, es primera vez que va a probar aquí suerte, entonces a ver cómo le va, a ver cómo le va en las presentaciones allí en Ciudad de México, que es este es esta semana, sí si perdón no que haga el comercial, es este viernes en el Foro Alicia. Y bueno, también el sábado se presenta directamente en el Festimetal. Ahí en Santa Catarina, Guanajuato, punto ah, el 23 de, noviembre, señores, 23 de noviembre También va a estar, si no me equivoco Ahí en San Luis Potosí Y bueno, pues La maestría de todas, pues es aquí Del examen profesional Viene siendo aquí en el México Metal Fest Ante toda la banda Que pues en su mayoría va a ser muy true es Ahora, que es te, es que te, ese justo, es el punto. Yo te tengo una pregunta. Si a mí no me gustan las hadas, magos, princesas y duendes, <ríe> ¿qué hago? ¿Qué no? Oye, no las de Monterrey, sí, ¿eh? Ah, no sé. Sí. Sí, ah, no, sí. ¿De claro, qué, ah, ¿de qué ah, forma chura, tú invitarías no, sabes, que la banda no, se acerque o es que, es que no, no dijo regias, dijo otras cosas. Yo creo que siempre es bueno abrirse. A, todas las, a todos los géneros uh -huh. No estamos exceptos de que pues, Nos llegue a gustar o no nos llegue a gustar Es libre albedrío Pero yo pienso que pues Por ser banda española, la segunda por cierto Es una de las bandas pues, Que promete bastante no Es primera ocasión que viene uh -huh. Vimos la presentación de israel hace un año bueno, y, bueno, Pero es que, riel, es que Azrael o sea, sí, es claro, es un concepto claro, claro. totalmente distinto Aquí yo pienso que los organizadores Al ver tanta masacre yo creo que pusieron este toque así de calma, ¿no? Sí, para que les pongan... Mientras, para que les pongan, les pongan curitas en el que están todos heridos, ¿no? Ah. Para que no veas por eso. Oye, no. que no, no hemos hablado... No han puesto los horarios. Eso es muy importante. Ya, es sí, que, a ver pues, si no se... Pues, bueno, sí, no que que van voy a, voy a hacer dos escenarios Tengo así. No, miedo, no me hebre. Bueno, venga, venga. Entonces, no se empalman. No, no creo que se modifique la temática de la organización, que es uno y uno sí no sí, pero, eso ay, está súper bien a uno y uno? Que si no pero paro, a lo paro, mejor paro. en el tercer en escenario si sí ponen como algún headliner fuerte como fue el año pasado que cerró The faceless ah, sí, es? Es la banda cuando cerró y aparte sí, también sí, ten, ya ten, tenía un poco más de público que las nacionales y sí claro, pero sí. cerraron uh -huh. como si hubiera tenido 15 millones de personas, o sea... Sí, ojalá se no se vayan a mitad, poner ¿verdad? a son de ¿Sí? ese lado, porque va a estar... Ustedes volver a los solitos, va a estar rompe rompes, rompes también. Sí, a la mera ahora está tocando poses... Pues... Después... Oh, ahí se sí va a pues dar un pues mitad que mitad Mita y bueno, te lo, te lo grabo, güey Después sí. sigue lo que son las bandas mexicanas Cabe mencionar que muchas bandas mexicanas Pues han esforzado bastante sí, Y han también. sacado buenas producciones Y pues están aquí Entre ellas Cerberus que ganó un premio cadáver en 2016 Señores, Introtil y, y Voltas que ganaron este, en esta sexta edición acaban de No ganar ganar Pierde los, el momento para bandos. poner sus sí, Las Introtilias Como no, saludos, sí. amigas sí, sí, y, y bueno, señores, la banda que la, bien, ya ni me acuerdo si la mencionamos Al aire o no, pero... Pactum. La de México insisto Hace mucho que no es Es un referente. La banda también de casa, que es Mortuari. Mortuari es una bandota, ¿no? Majesty Don't Fall también. Ah, Mortuari. Mortuari le habrías leído en el Panticlan. Mortuari es una bandota. Ahí les va. Es Voltax, Majesty Don't Fall, Mortuari, Pactum. Majesty Don't Fall también es una bandota. Dios Perro, Ashnas Burgs Intro Team. Fractal Dimension, República. Ah, República, Votia, también República, ¿Qué un buen, me ¿Y la Bueno, es, que Votas Votas ya es un. un ¿no? Ya es un. Como que a Vota ya, ya se le ha hecho Ya se justicia, ¿no? No les faltó por ahí así como un Luzbel. Pues podría ser. A ver, todo bien, ¿no? O sea, nuevo, nuevo EP. ¿Puede nuevo retorno a la ser? Retorno a la Oscuridad. retorno pues, a la Oscuridad. Cabe destacar una cosita que se me olvidó ahorita decir. En cuestión de tus amigos de la época. Tus amigos. No, no, tiene otros amigos. A ver, no, sí, sí, no tiene, ¿tiene no? otros ah, sí, amigos. Sí, sí, sí. Otro, otro sí, amigo? te ¿Otro otro amigo? que por es muy especial es que es como tu socio. Es tu socio. No, no hablamos de eso, por favor. Tienen sí, no, no, no. uno en común ustedes dos. <risa> ah, sí, ustedes hablar, no sí, estamos sí, hablando sí, de hecho. no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, por favor, no, metal. no, no, no, no, no, no, no, no, no, les encante, al menos aquí en Ciudad de México, si sí tienen una sí, fan sí, base, banda, basta, sí. lo que son ese tipo de bandas, porque al final del día muchos de los, de los seguidores, o sea, son los que te encuentras en el concierto de Saratoga en el concierto sí. de Warcry, en el concierto de Zenobia, en el concierto de la banda que se te antoje, tipo Heavy, Folk, lo que sea. español Y al final español. del día también son la mayoría los que asisten a ver a una banda que ya es muy referente que te puede gustar o no te puede gustar y al final del día terminas hablando de ellos y ellos son magos. Cuaca. O sea, muchas de esas bandas, no Cuaca es una realidad, no. muchas de las bandas folqueras de España, literal, o sea, sus, eh, sus... Mago de Arroz. ¿Cómo se dice? Sus influencias, una de sus influencias base es Mago de Oz. Tiene que ser y sauro ángeles, de, ángeles del hierro, hierro, ángeles del hierro nuevo no, o, o sea sí obus, obus, pero es que eso ya no somos más ah, como al heavy pero, pero al, folk, no. al folk al folk son esas tres referentes pero, pero hablando también del público sí, mexicano, sí, el heavy no existió antes del folk el ah sí y new también no new es una Ñu es un referente es de, es este de, base de sauro es base de magos new es base pero mira pero también el público mexicano tiene mucho gusto por el el ambiente vikingo no por el ambiente vikingo donde muchas bandas de fútbol tocan en esos eventos Exacto. y aquí hay una ola muy grande de hace como tres años para sí. la fecha que sea cada, cada año no se sé, hacen cuatro por, uh, por sí. ciclo donde más estas más bandas de fútbol tienen su espacio tienen su público, tienen su target, Exacto. donde pues, pues pueden expresar perfectamente pues con la gente que le gusta esa ola. Esa, esa Somos un país tan grande, tan Tantos, Porque están folk, están folkers, que también son mexicanos, pero ellos no son... Si sí tocan folk, pero tienen, tienen un poco más, más, más brutal, es más rudo. Somos un país tan grande güey, que la verdad hay para todo, ¿no? La sí. verdad, hay, hay, hay mucho trash. ¿No? La hay, hay mucho metal core, hay mucho emo. Aquí en sí. México el, la escena core es enorme. Es Yo creo que hasta a la sí. par del heavy metal, ¿eh? Sí, sí. Eh. Sí. Pero aquí sí. lo que comenta Ale es muy cierto y de hecho su Así respuesta me, me gustó más que la tuya ya me convenció más de escuchar al Eso, sí. eh, es eh, aquí, es hay, un, hay una fanbase aquí al metal español impresionante sí, y, brutal. Y, y, y sobre todo de géneros que van del heavy al folk y en general se sabe vender muy bien aquí creo que esa fanbase alimenta un ambiente que se respira en los conciertos y creo que eso sí. hace que ya me llamen la atención Es así. que en España no, es Yo no niego es que, que soy fan de las bandas españolas, o sea, vean eh. O sea, traigo a Sauron en la piel, o sea Es que en España no nada más hay metal, también hay muy buen pop, también hay muy buenos Hay muy buenos, hay muy buenos, pero o sea, si nos vamos como a acotar este rollo, o sea Las bandas españolas te pueden gustar o no y al final del día Hablas o... Ese ejemplo, hablas es que, o exacto, es que Lehmann, creo, ¿no? el lenguaje sí te genera un sentido de identidad sí, muy sí, grande con sí, este tipo eso. de bandas Y la verdad cuando traes una banda española que te canta en inglés y de repente como que te salta o sea, Y hay bandas claro. muy buenas sí. Sí. Y Ahí tienes un reviúd, sí, ahí, ahí tienes un... un este focus, ¿no? O sea, tienes bandas muy muy buenas, españolas, pero que optaron por el ya, inglés pues. Y no este... <risa> porque también no son profetas en su tierra, por lo mismo Sí, pues perfecto banda, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos, pues ahorita que hablamos de lo que fue el Metal. Pues vamos no con lo que sería con esta Yo canción de la época, parte de uno de los primeros álbums que es Folkolic Metal, por el cual pues se han caracterizado bastante. Nos vamos con esta canción que es Resakov. Y bueno, Disco. los seguimos invitando por favor a que estén Disco. Disco. en nuestras redes sociales de Metal Obscura, Cabina M Radio y bueno pues sigan a todos nuestros colegas que ya nos dieron sus redes sociales. De igual manera las van a repetir en un rato más, no se preocupen. Sigan el trabajo que están haciendo, que la verdad es muy vasto y muy bueno. Continuamos en línea y vámonos con Rezacov. Mis chilangos favoritos. Vamos a meterlos Oscura. Freddy Castillo se me está atropellando. Así, Freddy! ¡Haló! ¡Haló Andrés! ¡Siguen compartiendo, por favor! Tú sigue atacando ese cabrón. Exacto. Oye, bueno, no, bueno, tú te pones como referente a Mago de Dios, pero creo que sí hay unas baña, bandas españolas mucho anteriores que le dan. Ah, sí, ay, o sea, sí, pero. Pero es que ella, el es el que ella dijo de o sea, folk, yo, o sea, ves que una banda se viene y es de es que folk. Te, mira, te voy a decir una cosa, también bandas como, como Salduye, como Silvania, como Lépoca, o sea, saltaron más a la, a la sí, vista no. de los, de los sí, si seguidores del. Espada, eso voy. A, lo, a la vista de los seguidores del folk No nada más en España, o sea, fuera Que es acá en Latinoamérica, donde tienen un mercado brutal sí, O sea, claro. saltaron a eso Desde que hicieron el mentado tributo a Mago a, de, de 30 Oz. años, Amago de Oz Y la época salió con Walk and Roll, ah, eso hicieron ellos uh -huh. O sea, y la verdad Te voy a decir una cosa, pocas fueron las versiones que Me tuve que chutar ese disco Porque la, lo reseñé, ni, ni modo No me encanta claro. Pero la versión de la época, o sea, sí la hicieron totalmente diferente, también te estoy hablando por ejemplo, de la versión de Molinos de Viento que hizo Sauron, que para, para mí fue una Uh -huh. Que le pusieran molinos de viento a Sauron Cuando, la mola de cuando, con la cuando mola, sabes con que mola de Cuando entre comillas Cuando entre comillas sabes que hay una cierta uh -huh. rivalidad Entre los seguidores de Sauron y los seguidores de Maudeus ¿A poco? sí Son sí, como sí. metálicas ¿Sí? com <risa> <risa> Más o menos Qué ñoño es ese? Sí, sí, no, ese no, noño, de eso, Pero eso, bueno sí, sí. Pero yo me he una cosa muy diferentes sí. a de así de o sea, es muy diferente. A uno le gusta el Señor de los Anillos y al otro no. Yo las que No, no puedo, no puedo dejar nada a de esa gran respuesta que dir. Puedo es no no decir una Pues sí, nada. sí me me por el nombre. Perplejo. Y yo no sé de qué hablan no, si? no, sí, la verdad, hay un disco completo que es que de referente de historia, del sí. Señor de los no, Anillos. completo. Sí. O sea, sí. ahí tenemos también que Tenemos sombras del este. Tenemos a Mighty Thor. No. <risa> no a mí Mighty Thor. Saludos ¿sí me gusta, a Mario. Saludos a todos. Saludos, ¿Saludo? saludos a gracias. Mighty Thor. A mí Mighty Thor me gusta. El nuevo disco, el nuevo disco de Mighty Thor está bueno, cambió el concepto, Y yo les voy a decir una cosa. Hay un cantante yo siento, que puede, yo siento que puede estar en una próxima edición Hay un cantante de, de black metal. Que le gustó un Titor? No, man. ¿De qué? ¿De dónde? Abat ¿Abad? ¿A, A <laughs> Al ¿Abad? ¿Abad? Es que a Abad lo puso en una peda. Traía al Mike y dijo: Oh, sí, pero bueno. Pero bueno. Me Muy buena. Buena. ¿Qué es, qué es, ahora, este... ¿A quién les gustaría ver? No, espérame, espérame, espérame. Ahorita, ahorita vamos a eso. Eh, ahorita nos vamos a adentrar ahora a la vieja escuela. No pues, te dejan encontrar a mi más, que ¿Sí? Mira, Diego <risa> del Pozo, nos vemos en 10 días, hermanito. ¡Ay, saludos Oye, disfruta los shows previos, la verdad. ¡Qué envidia que estén allá en teléfono! Rey, la neta. Transmisión ¿Qué de, de amor, por, por favor. y mándanos una cada quien para que cada quien le pueda poner su logo. Dios. Ahí estuvimos. Saludos, Diego. No. Oye, sí, fui. Sí, fui, gracias eh. a tu transmisión. Yo estoy manchado, Ándale, porfa. Este, pues cada quien que quiera mandar saludos antes de que nos conectemos y empecemos a hablar de la vieja escuela de. Metal que son los, mm. las bandas A los presentes, total. al buen Freddy la verdad. El me, Freddy. me acuerdo revillén del año pasado Oye, ¿saben qué? Hay que repetir esa fotografía Sí, como claro como que Yo vamos a repetir <risa> <risa> <risa> Me, me <chico> Salgo riendo <risa> de la manera <risa> que parece que no tengo dientes <risa> Es que ya está viejito Y eso <risa> que es mentista Es que no encuentro a dentista ya ¿Qué? Qué ironía. Ironías ironía? ironía, ironía, ironía. de la vida. Ironías de la vida. Bueno, para todos eh, los que este se están país, conectando, muchas gracias por vernos. Eh, ahorita estamos hablando un poco pues, sobre las bandas que van a ver cada uno. Y bueno, pues, pues ustedes, ¿no? Ahora sí que coméntenos, por favor, de las bandas que quieren, que esperan ajá, ajá, ver. Sí. ¿Qué show esperan ver? Porque bueno, pues algunas bandas ya mostraron sus shows en diferentes festivales o en diferentes conciertos soli en solitario. Mm -hmm. Y bueno, ¿qué es lo que esperan, ¿no? Por parte del mm -hmm. set que traigan cada uno. Sí, ah, sí a mí también. Y pues... Ah, sí, calor. Siga compartiendo sí, por sí, favor. ¿eh? Uh -huh. sí, ya No No. No, sí, pues no pasa nada. Ya regresamos amigos a Metal Obscura. Continuamos un poco con lo que es el especial del México Metal Fest. Eh, ya hablamos de las bandas mexicanas que la verdad pues, me dejaron perplejo. sí tienen el conocimiento, la verdad, muy bien. Lo Invitas a bastante. puro profesional. Exactamente. exactamente. Duda de nuestro. Dudó de nosotros. Duda de nosotros. 46 años en esto, 22. Y lo que ha sí, fallado. Señores, sí, es que experiencia. Es que en el mosquito es con el bastón. Así, me haciendo. Mando yo. Ya no. Hablamos un poco de las nuevas generaciones, ya hablamos uh -huh. un poco de la escena del metal mexicano, ahora vámonos al platillo fuerte, para la vieja escuela, pues bueno, como lo mencionamos, Emperor, Hammerfall oh, Olish, oh, Dark Angel, Bosses, Nuclear Assault, Dayside, Six no, no, feet no. Under, y en fin. es que Pasa le, con la masacre, es que, por favor Le vas, le vas, bus, le vas buscando al cartel Y dices, no, no, no, ¿de ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ¿No? ser de no, mí? Porque, imagínate. Vamos a acabar muy mal señor. Por un lado, <risa> no por de un lado voy a hablar de, de, de los que de alguna vez Tuve el privilegio, ¿no? On Leash es una banda Que venía en el Shadows in the Deep, El segundo disco Un, un disco de death metal El death metal de On yo creo que es un death metal muy puro No habla de cosas satánicas como otras. Como es de más design. estilo vikingo, ah, ¿no? Dale, sí, exactamente. ¿no? Habla, eh, su, su, su det es muy sencillo, tampoco son tan técnicos, ¿no? hay que decirlo, y en vivo prenden muy cabrón. No eh, no, no, no he visto videos últimamente, pero el último que han hecho está bastante bien. Estuvieron olvidados un rato, pero creo que han resurgido con, con creces. Dark Angel sí dejó de tocar muchísimo tiempo. Ah, ¿no? sí. Vino a la Ciudad de México, a ellos no los he visto, vine, vinieron a un lugar que se llamaba... Cora unos departamentos ahí en reforma? No me acuerdo, no llama ese lugar. Pero seguramente tú te acuerdas. Nuclear Sol, pues una banda de trash, eh, puro trash. Crossover. El disco ¿Crossover? Game Over es un... Discaso, el Survive, no se sé, diga que son discos que vienen así, Game Over y Survive. No, y el que sigue que es Handle Wheel. El care? Handle es por, por supuesto, un, un como está el mundito, maestra. ¿no? Sí, el, sí, el mundo. Claro, de, de, claro, de, claro. Esas sí, esas, como bien dices, esos son discos que de primera a última, todas las personas sí, sí, no sí, hay todas, una sí. que pierda. Sí, ¿no? claro, sí. una bandota nucleosa. No, desgraciadamente ya no vienen todos los originales, pero bueno. Canta igualito este Lineker, este, no, el sé, Danny Spitz, Spitz, Spitz es ¿no? el baterista, ¿no? O sea, también. Pues, y el baterista sí. es este. Al que hizo CIA, que también era una bandota. ¿Cómo se llama? Y bueno, que está oh, actualmente no con contestame. Testament. Uh -huh. Este. Decide, también. Glementon en vivo. Es impresionante. Es un güey que te impone el okay, cabrón, okay. ¿no? Y está, está como en la raya entre Black y Dead, ¿no? No sé qué opinen. Ah, sus letras son demasiado... Pues, temáticamente, cabrón, eh, muy realmente. Uh -huh. Sí, suenan más a Dead, obviamente, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Pero bueno, Sidfick Thunder es una banda que nunca ha venido a México. Sí, eso es esta época, y y es ¿La, la voz de las La voz original de, de Corps. que es... Sí, muy bueno. Y que, bueno, a mí, y no sé si a alguno es de más ustedes les pasó. Este, wey, a le sí, unos... sí, sí. Ah, ah, Six Feet Under, pero recordemos que también ellos empezaron, tal cual, haciendo covers de ACDC. Sí, exactamente, con pues, el disco, con su primer disco, Haunted, es, es, es muy bueno. disco. Bueno. Fue un proyecto alterno de Cannibal Corpse, de Chris Barnes. No, ya no, se había salido. ya se había salido. En cuanto esto pasó, pues bueno... Pues tuvo un gran auge, Sidney Under. Muy cañón. Okay, sí. como, pero como lo representó Mario por, por ese detalle, ¿no? Que empezaron a hacer con las rolas de GDJ con uh -huh. este, con este género de ah, música. Claro, no, no, sí, claro, claro. no fue una cosa Es un tema muy acompasado muy del estilo de Baphomet, ¿no? Sí, sí, Muy sí, buen sí. muy bueno, muy, muy buen de, ¿no? Uh -huh. Y después, pues es. Pues está Dying Infitus. Tenemos Dying a Dying Infitus, que no process, hemos hablado de ellos. Claro. Eh, desafortunadamente nosotros nos perdimos su actuación, eh, cancelaron Después en el Después de voy Aquí en Ciudad aquí de en México. Aquí en Ciudad de México en uh -huh. 2016, si y no, no me acuerdo a Aún Sepultura, <risa> no, no, sepultura uh -huh. qué bueno. Pues ya venía con, Dar con Darren Green. Darren Green. ¿no? Green ¿Sí? Que no lo uh -huh. hace tan mal. Que de hecho el último disco de, haciendo el paréntesis, el último disco de Sepulcumbia, la verdad estaba bastante... ¡Sepulcumbia! sepulcumbia. <risa> Sigue, sigue estando por debajo, pero está muy, muy o bien. O sea, no se compara a los hermanos sí, caballeros no se compara a Pero bueno, Day infitus sí es... No, eh, es, es un brutal, el brutal, brutal, el año brutal. ¿no? Pasado es cumbia un... brutal, No, es que Day infitus es una... Cumbia cumbia, brutal, y Posey, sí, pues cumbia. no se diga, ¿no? cumbia. Yo creo que Posey, junto con Dead, es son Los, los padres pilares del, de del dead metal sí. o sea, Y bueno, ah, sí, sí. yo tengo una admiración enorme a, a Jeff Becerra De poses, porque A pesar de su condición de estar sí, eh, inválido. Confinado en una silla de ¿Sí? ruedas toda su vida pues Ha seguido Ha uh -huh. seguido girando en todo el mundo Y ahora con un nuevo disco Y eso pues me respeto realmente o sea, pues, un, Definito, un poco bueno. también te paréntesis no, no sé si recuerden que bueno pues por ahí a todos los amantes del Facebook pues So Park eh, se metió un poco en esta parte de Dying Fitus ¿no So Park ah bien? claro sí, con el skin skin sí sí sí sí pues fue también una, un gran punch que metió pues en ese pues, programa aunque no no es una tírica, pero un... tiene una tírica con mensaje ¿no? No, no, no, todo es, claro, no todo no es todo para como le dirían por ahí, como bowling, ¿no? Más bien es. Eh, pues así es la temática de la serie, y eh, de cierta forma hay veces que lo han representado como un homenaje a ese tipo de personajes, ¿no? Sí. Tanto por la burla, aunque sea sátira la, la burla a la, la, uh -huh. la, la serie, ¿no? Por uh -huh. otro lado, Havoc, que es una banda que ha venido varias veces a México, que también es un trash muy bueno, uh -huh. muy fino, son muy uh -huh. males. Muy eh, mal, Muy a la audiencia, muy, muy digerible. Muy digerible. Son, son personas, este. Sumamente tratables. En el ice cream andaban ahí por todos lados en el circo volador. Muy bien. O sea, bien. Es una muy buena banda detrás. Son mil dones. Ahí, ahí sí no me sí, no, menos el no vocalista, pero sí todos los demás. Y pues finalmente, ¿no? Como comentamos desde el principio, Hammerfone y Emperor. De hecho, institución ya de que se, que ¿no? se van perfilando así por, ahora sí que por el tamaño de las letritas. ¿Quién, <ríe> quién, quién va a ser <ríe> primero y así? que ¿Por el tamaño de las letritas? <risa> de la letrita. Bueno, delicado. No, no, no, no. entendiste, no, porque no, no, no, no, no, y ya estás trece algunas alguna pues, lo, ambos son instituciones en su género, ¿no? Tienen una, tra una mm. trayectoria pues innegable, hay unos que pues, con más, unos más menos discos. Sin embargo, pues están haciendo lo, lo propio. Lo interesante que es de Emperor, pues que es la única presentación en México y toda Latinoamérica, desconozco si sea en parte de Norteamérica vaya a tener alguna, pero no. está mm. segurísimo que en el, el núcleo de, el sol es la última vez, ¿no? ¿no? también puede pues, no bien, bien, bien, bien, sí, única. presentaciones únicas que pues, solamente pues el festival regio nos puede proporcionar y además bueno los precios muy accesibles la verdad sí, para ver este, este, sí, este sí, coctel, la verdad el boleto es cóctel de brutalidad está sí. muy, es muy, muy accesible bien. y la sede que pues Sigue repitiendo el mismo lugar En la explanada del estadio de, es de béisbol cómoda y de, de los es ruta ruta ruta. Ruta. No está tan grande, ¿no? No, no, no caminas tanto no. como en un Corona Capital ¿no? Ajá, no, es como caminar en el autódromo está Pero mal. allá es Pero está Muy bien, y, y otro punto importante Es que en ningún momento se encima audios de no, los escenarios más, eh, realmente uno y dos no tocan al mismo tiempo, pero por ejemplo, cuando están estos, el, el tercero no se mete en ningún momento, es sí. un acomodo muy bueno. La sede es bastante céntrica, llega rapidísimo desde sí, cualquier lugar. De los veas atrás del los, estadio de los Tigres de fútbol, Ajá, de, los okay. chiquitines, de los Tigres, de los Tigres, tigres de los Chiquitines, y obviamente, pues, el estadio de los Sultanes de de, Montana, los, sultanes. ¿no? de los Granada. Muy bien, pues qué les parece si nos vamos con otra, con otro tema, ¿Con otra muy bueno, una banda que pues bueno, ya la mencionamos, Scoofies, que bueno, vino a casi principios de año. ¿no? Fue en marzo. Fue en marzo. ¿no? marzo, fíjate, fue en marzo y ahorita repiten en el Monterrey, pues vámonos con un poco de lo que es su material, Head of the Pack, con esta canción homónima, Heat of the Pack, entonces pues para todos los amantes del heavy metal, pues escuchen a esta bandota, que bueno, pues va a tener una presentación aquí en el México Metal Fest. ¿Qué setlist nos va a traer? No lo sabemos Más que nada para los que fueron a verlo allá Al Alicia, ¿no? Y repite allá en Monterrey Continuamos entonces en Metalla Oscura Recuerden sintonizarnos siempre Los días martes en punto de las 8 de la noche A través de Cabina M Radio Agradecemos a nuestro hermano Fred Mitz En los controles Continuamos ¿Por el aire? Hasta se la compra. Sí, sí, sí. Ahí, sí Ahí sí se la compra, vamos. Oh, sí, ya se graduó. Ya se graduó oh, no. Ya aprendió, ya aprendió. Ya aprendió el niño. ¿Aprendió? Ahora sí le abrimos. Buena pregunta. Ya es el último bloque. bloque. bloque ya. Ya Pero esta dura 8 minutos. Entonces, bueno. ¿quieres se con esta Se despiden. Pues tú no revisaste. Quizás ¿Y esa y esa la mandamos con completa al final. O sea, se despiden y todo y ya mandamos esta y ya hasta que se acabe. Ah, sí. Va, sí, sí. sí, sí. La ah. de Sweden, bro, Sobre chico. todo para que tengan. ¿A poco? Sí. Junior. No sí, Power sí. que tengan una ¿Termin? para que Ay, bueno, hubieras puesto la de Dragon Vice Waiting No, dura menos. Para que dejen de decir dónde las sabes. Para que dejen de decir dónde viene. ¿Sabes que te queda poquito tiempo, pon una de Grind, O una de la No, la de Néstor de ya. Suffer Dura dos minutos, dura dos segundos O Suffer que dura Suffer. Bueno, ahorita que estamos fuera del aire Vamos rápidamente, ¿qué agrupaciones Les gustaría hacer? Con un cartel tan devastador Como ese este, la cuarta edición Haga su cartel Es posible, Dream Team Haga su cartel No, no, no Ya sé, tengo un cartel Agua Paletas Mangoncheles. Gracias. De hasta, hasta paletas Mangoncheles. Ah, ¿Sí? Te las vi? Qué chido. Este, ya sé, tengo un cartel sensacional para el una, próximo una, año. Motley, por... Crue, Poison y Depple. Ya está, pero ya está, güey. No, no. De... no, ese más no más domination, güey. Domination, seguramente. No yo ya no, me vi en el Yo ya me vi no, en la es la porque que que el Domination. seguramente. que Bueno, no, pero espérame, pero Depple es de. No, Arena Ciudad de México, es de. Signia. De Signia, güey. Pero yo creo que. Motion puede... también. Motion también? también. O sea, que Entonces, nos va a ¿Y ¿Sabes Entonces, ¿sabes qué? Yo, yo, yo pienso que va a ser un show en solitario. No, no, con ellos no, tres. No ¿no? Con los tres. nada más Pues qué más quieres. ¿Y qué más, más quieres? quieres. ¿Y, ¿y, y qué habrá vueltas? ¿No? Pues. ¿Los No, sí, chicos. ¿O Luis Ben? se lo merece. Luis Ben sí se merece. Para toda la audiencia que está aquí presente, queremos invitarlos a que nos digan qué bandas. Pues aparte de las que nosotros ya mencionamos ustedes, a su punto de vista, ¿qué bandas quieren ver eh, Mario en Valencia este toma members? ¿Qué o sea, bandas es... quieren ver para este 30 de noviembre? Y que digan, yo soy muy fanático. De hecho, recuerden que hay algunas este dinámicas que está lanzando la promotora en México Metal Fest. Para todos los que tienen boleto preferente, pues ahí manden su. su ¿Cómo se dice? Ella ya no puede su... Sabrá Dios Sabrá Dios sea la dinámica Ahí del México Metal Fest Que está rifando Varios meet and grits Está qué es? rifando Varios es? meet and grits Y bueno Suerte así, a todos que, ¿no? que Suerte a todos Y bueno También Le ah. recordamos De la zona del sobrino Zona de sobrino y, Con, con sentido con Señores, ah. señores ah. Se va a armar La carnita asada Taquitos ilimitados Toda la tarde eh, Para los ah, medios Este eh. eh. mes. <risa> zona de maquinitas, eh, zona preferencial para ver hacia los escenarios. Así que pueden hacer dice este upgrade no. ahí mismo, de hecho. Sí, para cualquier informe, este la consulta info.cacique.com.mx sí. es que... sí. O las redes o sociales. Es que... <risa> Yo no tengo boleto, dice Freddy <risa> Castillo. Freddy, ¿cómo qué es que no? tengo no, boleto? Freddy, Freddy, Freddy. Freddy, Freddy. Freddy. Habla con Nano. Pues bueno, ya hablamos un poco de los Habla precios con, y de la sede. La verdad, corrosivo. son precios accesibles. Todavía hay boletos generales. Entonces, córrele porque esto ya se va Ajá, a agotar Ya de que ver, 11 como días, menos, señores. 11. 10 segundos. Menos de 800 son de casa. Sí. O sea, que corran, corran. Chichaña. Yo siento que alguien se va a enojar Ups. Cuando digan sold out. Les podemos mandar un paquete caliente. Un paquete. Amigos de Metal Oscura, ya regresamos a su programa En la radio.com.mx O a través de las diferentes Gracias. aplicaciones Ya sea de Se Android O el iOS de Apple Store eh, Bueno Continuamos un poco sobre Mencionando sobre sí, claro. la importancia De ir a sí, este festival de Una de las ventajas que tiene Pues ya lo mencionamos Que fue las prefiestas del México Metal Fest Para toda la gente de Monterrey Y también los tours sí han sí, este, abierto varios tours sí, es alrededor importante. de toda la República uh -huh. Mexicana, sí. por Centroamérica, Latinoamérica centro. sí. y de fuera mucha gente del los otro los de sí, mucha gente tanto de Estados Unidos como de Centro y Sudamérica van a venir al festival y creo que eso demuestra el nivel de importancia que, que tiene que está pues sí, tanto el festival como el cartel demuestran una escena de metal muy fuerte ya aquí en México, consolidada. muy consolidada y como recalcamos muchas veces, variada, eh, claro. en todos los géneros que ustedes se puedan imaginar, tú mencionas esto de cuál es la importancia de asistir a esto, creo que la importancia más grande es... Reconocer y recordar la historia de que ha forjado los géneros que tanto nos gustan, ¿no? Y qué, más, qué mejor manera que hacerlo con bandas que marcaron época, tanto de los 80s como los 90s, y o más, lo están haciendo ahora Ahora mismo, como es Skullfist, por ejemplo, o bandas mexicanas como Voltax, que es uno de los emblemas más grandes que podemos tener. Creo que la verdad la promotora sí se ha esforzado muchísimo este año en ofrecer. Eh, estos incentivos de las prefiestas, de los conciertos eh, pequeños allá Tanto aquí en la Ciudad de México como en Monterrey Y esperemos que sigan creciendo de esta manera Han sabido escuchar a la gente, eso es lo más importante también Porque una cosa que mencionamos fuera del aire, aquí en el puro cotorreo Pero que es muy importante resaltar es de Escucharon de que el calor es infernal en verano Puta. Y pasaron a nos noviembre vieron. Y pasaron a noviembre el festival sí, Lo cual sí, es... Nosotros Nos, iba, nosotros nos, nos dio bien. golpe de calor Al marquito delgado <risa> también y, este, y eso fue un primer, Una primera movida Genial, eh, supieron reconocer Su error a la entrada del año pasado Con los preferentes y ahora tienen stands Eso demuestra que en serio sí se están preocupando y escuchando A la gente, ¿Y creo qué? que eso le da aún más la plusvalía al, al evento ese ese ambiente y otra cosa que también habría que mencionar todos en algún momento comentaron que la mayoría de las bandas de este cartel ya han venido al México o a México pero han venido por separado qué mejor que tengas porque cuánto cuesta un boleto por una ver una de estas bandas en alguno de estos otros lugares muchísimo te cuesta un poco más de lo que te cuesta hoy por hoy comprar el México Metal fest para sí. ver a todo este cartelazo te cuesta menos si lo sumamos en número de bandas, en calidad de bandas Y lo que cuesta el precio es un equilibrio Porque vale más la pena tener un evento de este estilo Con lo que sea con bandas que ya han venido Pero estar en un solo lugar, en un solo momento Que puedes tener una experiencia inolvidable. Haciendo un pequeño paréntesis sí. chicos este Les recordamos las activaciones que tiene México Metal Fest Rumbo a esta cuarta edición eh, Son en Ciudad de México El 2021 y 22 van a estar en el Soft Flower Condesa el 21 va a ser en el Soft Flower de la Colonia Centro, el 22 en el Soft Flower de Coyoacán Y bueno para toda la gente de allá de Monterrey va a ser el 22 el día de Musicantro. Lich King y Semican en el Musicantro Regresan aquí a Ciudad de México el día 23 en el Tianguis Cultural de Chopo Que ha presentado una buena venta por cierto El 28 pues se van al Café Iguana al evento que habíamos mencionado donde va a estar Gigan y otras bandas ¿Y? y el 29 en el musical, entonces, en el evento sí, que, claro, que cálmate, todos ya, queremos ya no a estar, a nos que bien. volvemos a la misma sí, frase: trágame tierra, quiero <risa> <me risa> ver <risa> Oye, Dice Freddy que todavía está, que está haciendo calor ahorita, así que no se confíe sí, Bueno, güey, pero, pero no también tiene el calor frío, que junio. Es lo mismo. no ah, ah, es lo mismo. Güey, también puede, tiene que tomar en cuenta que también puede ser un frío infernal ¿eh? Está haciendo ah, un frío, de un frío, frío. del demonio de de Va a ser un frío, pero de no va a hacer un frío O sea, voy a sentir en Noruega Bien temático, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí Hasta 4D va a salir Es 4D como el de Roger Wattenberg Ándale, va a salir rápidamente. Ya les tengo la fecha, es el 28 de diciembre en el Café Iguana. Torture <tose> Squad, Giga. Va a estar Silent, El Chivo y. Bueno, otra banda más. El Chivo, que es este. El proyecto nuevo del guitarrista de Maligno ¿no? Y es muy buena banda. bajista sí, sí, sí. perdón. El del Chivo. Sí, Entonces, pues bueno. ahí saben, esas dos prefiestas Pues ya se están preparando, el ya se están cuatro. cocinando Antes de lo que sería el evento máximo Que es el México Metal Fest Algo que desean agregar sobre, pues La importancia de ir, aparte sí, de lo yo, que comentó. Ya, no, Antes de que me interrumpieras tanto oh, comercial no. Perro Ya sabemos quién, quién va en esta casa Señora, señora, ¿qué dice? Ya saben quién trae la, el chico en la casa Imagínense <risa> No, ya en serio. Yo creo que otra el cosa que. El chiquito. <risa> qué horror de persona. Es que Esto muy pasó muy de ser un programa de Bueno, ya voy a dejar hablar. Ya voy a dejar a hablar <risa> o no. Gracias. <risa> qué vulgar es eso, qué asco. <risa> Yo creo que cabe mucho destacar, ¿no? Veo, que es una realidad que están tomando mucho en cuenta la opinión de, pues, de quienes realmente están haciendo. Posible que año con año se siga siga creciendo este festival, sigan trayendo bandas de esta calidad que la misma mm. organización vea ¿no? como los puntos débiles que han tenido en ediciones anteriores. Y pues para mí, para mi gusto, yo creo que si siguen así, este, con este de profesionalismo, escuchando a la gente, o sea, tomando en cuenta la opinión del público y realmente que no los hagan como a un lado, como muchas veces sucede. Eh, pinta mucho para que se empiece a consolidar como uno de los grandes festivales a, a nivel Latinoamérica Ay, y a nivel mundial. Eso. Porque el hecho de que medios, ya ni siquiera de Latinoamérica, sino medios del otro lado del charco volteen a ver este festival. Bandas de underground, de igual, de Europa, volteen a verlo, es porque algo están haciendo bien, es porque algo están marcando y están haciendo una diferencia. Y pues a nosotros, tanto como medios como... Al público lo único que nos queda es seguir apoyándolos y asistir y o sea, ahora sí que hacer el esfuerzo, si lo quieren ver así, como dijo el señor Mando, o sea, el precio por el señor. que están los, los boletos es genial para ver el cartelazo que nos están dando este año y yo creo que el año que viene nos van a volver a dejar con la boca cerradota sí. de las sorpresas que a lo mejor nos van a dar individualmente pues mm -hmm. estas bandas pues asciende su precio ¿no? de 800 pesos para arriba, general, ¿no? exacto fácil, o sea, fácil. y parta, sí. por la cantidad que es 1300 el general porque es lo único no, es que, que vale mucho la pena por donde le busques sobre todo hasta el primer, hasta el mismo preferente que es como el más caro tiene su este. cruz, tiene su playera, uh -huh. tiene su... de eh, sí, sí, las sí, cervezas, sí, tiene su lugar todo, todo. Tiene, o sea, uh -huh. tiene todo ¿Te consienten, lo consienten a los sobrinos sí. la verdad Sí, la verdad vale es mucho El tío. Eh, tío metal, gracias eh, El tío, el, el tío sí, metal gracias. creo que es alucido ha Y hay que reconocerlo Finalmente va a terminar O ya, como dice Mando, ya es uno de los festivales sí, Ya, ya, ya eh, consolidado, co ¿verdad? Como referentes ¿no? No, sí, En Latinoamérica sin, sin lugar a dudas Y esperemos que, pues, que se llegue a consolidar tanto como un como un help, que ya un europeo quiere venir a... Un resurrection, acá, ¿no? o sea... Un, un resurrection, un download. Un mm. download, o sea, ya festivales de esa calidad y de esa potencia, o sea, que los podamos, que lo podamos catalogar en esa, ya en esas ligas, o sea, yo creo que van para allá y no sí. tardan mucho. No pues de, tardan igual manera, mucho ¿no, de la línea en la que van, por ejemplo, está el Inferno, allá en Noruega, que es un festival igual extremo de esta misma calidad. Entonces yo creo que se está... Ya asigmentando, ¿no? Dentro de, este, sí. de dentro de estos festivales de, pues, de potencias Y también eso, o sea, el, el darle la apertura mucho a lo que es el extreme metal Que es un género, bueno, o sea, entre el género y los subgéneros que lo conforman Es algo bastante castigado, complicado Complejo. Que no hay como muchos espacios, ¿no? Para que la gente que nos gusta como ese rollo, o sea Vayamos a ver a tantas bandas en un... En una sola fecha, o sea, y uh -huh. hoy puede ser una fecha Y en unos dos o tres años no sabemos si van a ser dos Sí, exactamente, porque son bandas, ciertamente sí. son bandas que jalan Pero no jalan tan masivamente como un ¿no? Claro O sea, realmente sí uh -huh. es muy bien pensado Es de nicho, pues realmente de el nicho de nicho metal, metal, de metal de extremo es muy elitista Demasiado eh, Pero creo que vamos a estar la gente que realmente no, los Le gusta y que los vivimos, ¿no? Los y vamos a una parte mucho más seria, ¿no? O sea, uh, no ¡No, no se hacen uh, no, no, serio. O sea, Na, o sea, llevo no. una hora y no he hecho ningún chiste porque era serio. Y mira con lo que me sale Llevo una hora cincuenta un y dice que no hemos sido serios. Ah, maldita este sea. Este programa no es serio. okay no, va, gracias. Tiene risas grabadas. Tiene risas grabadas. Y es dirigido por Enrique Segoviano. ¡Auch! Ya te dijeron Era, era, era Lolita, un máster Lolita, ¿no? Lolita pásame el teléfono Lolita pásame el teléfono Lolita Lolita, Lolita ¿Qué pasa también, llamada? no? Hay mucha gente que yo he visto en redes sociales Que está muy castigado de este festival Más que nada porque pues se empalma con otro Pero ¿qué pasa? Pero, ¿Qué pasa este en esta cortes. parte? Una. ¿Ustedes qué piensan sobre... Estos empalmes de festivales plan, ¿no? y realmente en, A mi punto de vista yo he mucha gente hora. Que anhela ver A bandas que van a estar en el meta, Como anhelan ver algunas agrupaciones que van a estar pues, en el festival de aquí de Ciudad de México. Mira, creo que honestamente ya sobra hacer este debate sí, más ya. que cualquier otra cosa. O sea, Se sea eh, es, es Sí, debe de haber, Yo estoy de acuerdo en que haya una competencia, pero la competencia siempre debe de ser sana. sana leal. Y leal. O Exacto. sea, no debes de buscar empalmarte cosas este, a propósito, ¿sabes? Y, y más... Teniendo en cuenta de que es el mismo target. El por bien, ejemplo, el sábado hubo muchos eventos, pero eran targets totalmente distintos. Porque, por ejemplo, teníamos ¿Tenía el, el Sky, ¿Tenía el, el, ¿Tenía el, el, el Sister, tenías el, el o Sister. Ahí sí son completamente o sea, distintos. De... Los Premios Calanis. Pues sea, hubo para todos. O sea, no hubo una sola cosa. El problema es cuando buscan ponerse el pie únicamente con el. La intención de chingar finalmente, Ajá. pero este no hay no hay más y la verdad creo que no hay por qué hacer más ruido todavía de esto, porque al hacer Muy este bien. ruido le estás dando más espacio a la competencia y a que, ¿A que, que hablen, es, a que hablen, yes. Exacto. No, o sea, yo yo creo que, ya no tiene sentido. Yo creo que sería como ya mantenernos como muy al margen y sí. a lo que vamos, eh, ir a donde queremos Mario ir. Mario para presidente. Mario para presidente. Oh, okay. ir, a, pero, ir a donde queremos ir, apoyar lo que queremos apoyar y pues ya yeah, whatever, ¿no? O sí. sea, lo que hagan las organizaciones bien o mal intencionado, pues al final del día como dicen, ¿no? O sea, y va a sonar un poco crudo mi comentario, pero pues jamás escupas hacia arriba, nunca sabes cuándo te va a caer todo encima. Claro. Listo. Dos cosas rápido: hay que pensar, por punto número, hay que pensar en el público. Sí. Y segunda También. pensar en el producto. Es es. Nada más. Muy bien, chicos. Pues, Exactamente. Pues ya nada más por último, algo que deseen agregar sobre este festival que se nos acerca. Estamos a menos de 11 días. ¿Qué vamos a hacer antes de irnos al aeropuerto? Mmm... Porque no me quiero dormir. <risa> como no nos pensamos dormir como un hijo. <risa> O Saquen un concierto antes. Ahora no hay Peter Hook. Pero fuimos algo antes. Si sí, cierto, fue Peter Hook no, antes. No ¿no? <risa> Deben de me lo inventamos. Sí, inventamos algo. Pues bueno, pues los invitamos a que sigan este este festival. La verdad, pues es un cartel muy devastador. Muy nutritivo claro. Diferentes Muy nutritivo. Vamos a salir grande, ¿Puedo decir ¿Sale? algo De los comentarios De hace rato? Sí Finalmente la gente La gente que nos está viendo Va a decidir A qué festival es La gente sabe perfectamente qué, cali qué calidad tiene este Y qué calidad tiene el otro Y qué calidad tienen los demás La gente no es tonta Y finalmente va a decidir ¿no? Y la sede y, ¿no? que, y ya en, en, y ah, que ya está probado Y que en realidad Eh va más allá de las bandas, ¿no? Claro. Porque en todos lados hay bandas buenas. Claro, o sea, las bandas son las únicas, Las bandas son las ¿no? Sí, las bandas son las últimas en tener la coche. Y al final del día, muchas veces las bandas son las más perjudicadas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pues ya por último, chicos, algo que decían agregar a todo lo que hemos hablado de este redes sociales. Las redes sociales. Al sin cara, dice. Señora, ¿sí? es el Bots, Bots Bot y, Bot. Bot, Bot y más Bots. Bueno, pues rápido sí. agradecer el espacio y sí, muchas gracias. Muchas gracias. la oportunidad gracias. de platicar con, con muchos colegas, con gente que conoce, con gente que tiene el mismo sentimiento por este festival y de, bueno, transmitírselo a la, a la gente o a, a la audiencia de Metal Oscura para poder platicar un poquito sobre el Metal Internacional, un poquito también el Metal Nacional. Uh -huh. Y pues de hablar, insisto, lleguen temprano el próximo 30 de noviembre, ahí a la Sultana de Monterrey para que entren este gran festival México, Recuerden Gracias. que ya quedan muy pocos boletos generales eh, están en 1200, 1300 por ahí por, ¿Por ahí, más o menos. menos entonces pues, compren ya su boleto y hagamos logramos. sold out simple, hagamos sold out Sí, para que ¿Ya? realmente se demuestre, ¿no? que Exacto. está bien hecho este, los, los organizadores le han puesto todo el empeño este, pues nosotros los medios hemos cooperado con nuestro granito de arena y pues allá nos vemos la verdad disfrútenlo váyanse preparados prepárense como una semana antes porque va a estar brutal hidrate Llévense vaselina, por favor <risa> <Hidraten>. bueno, <risa> a eso no lo dijo para censura todo, para todos los malos. señores para para todas todas ¿Qué no van a ¡Cállate! Por cierto, quiero saber qué, qué bueno <risa> Creo que. Bueno, un vuelo aparte. Creo que Carlos Betancourt no va a ir al México más de Yo no sé nada, ¿eh? O sea. Mira, ¿Cómo? él ya anda pensando en el tuéntano de la carne asada. Dejémoslo así. Mira, Diego Diego, nos puso unas fechas. Tierra 22 Semican, 23 Calimba sí, sí, sí, sí, Yeah, sí, sí. <risa> Calimba Ah, ah, pues va, es que va a ir con Calima, mi chavo. Sí, ya sé. Eh. Pues, bueno, pues ahí uh -huh. nos vemos, chicos. Nos vemos en la próxima edición de Metal Obscura. Gracias. Nada más por último. Recuérdenos sus redes sociales. Señorita. Rápido. Todas las redes sociales, Argage Records México, así nos encuentran. Y la general es Argage Records. No más. Punto. Gracias, gracias, Carlitos, por invitarnos. Un placer este, convivir con esta mesa tan letrada <risa> eh, mis redes sociales son el resto tatu, tatuaje radio en Instagram en Twitter eso premios de Site y la red más chismosa del planeta que es el libro premios de metalcanny hasta en el Tinder y el muy bien pues por último los dejamos con este tema de una agrupación sueca, bueno pues ya lo mencionamos un pilar dentro del power metal Hammerfall que viene estrenando su nueva producción Dominion Con yeah. este single que bueno Impactó demasiado Y lo estrenaron en el festival Domination We Make Sweden Raw oh, sí, Muchas gracias a todos mío. por seguirnos Recuerden que estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Metal Obscura, y bueno, pues también no se olviden de seguir las redes sociales de Cabina M Radio y con toda la variedad de programas que tenemos. Agradecemos a Fred Mitchell los controles y nos vemos en la próxima. Nos vemos en Monterrey, Nos vemos Nos vemos en días Llévanos amigas y como por Freddy y Diego, ¿no? Freddy y Diego. No porque le toca Tabla. No porque le toca <risa> vaselina. Vaseline, sí. Díganos, para de mi socio próximamente bueno, de Vaseline. ¿Qué tal? ¿Qué ¿tú tal? ¿Tú bueno, muchas comentario? gracias a todos los que... Yo nos no seguieron. sé nada. Gracias, gracias por seguir esta transmisión. La verdad se hace ¿No, no sé con la mayor no humildad posible. Se, se no trata de llevar no un programa muy ameno, no tanto pasar de lo serio, sino aparte de lo informativo, pues echar un poco de... Favor, El torrelo, hacerlo amén a la, la plática o sea, y bueno pues gracias a todos los que nos siguieron realmente pues estamos muy orgullosos de formar parte pues de esto lo que es el México Metal Fest estar con esa promotora pues nos ha llenado de muchos éxitos nos ha llenado de muchas experiencias grandiosas no solo por el festival sino también pues por los eventos que manejan pues, estas dos promotoras, no bueno las promotoras aledañas que, que estén conjuntas en este gran magno festival que será allá en Monterrey el próximo 30 de noviembre en la explanada de los sultanes recuerde todavía hay boletos, todavía hay boletos hay algunos tours que ahorita están eh, dando algunos anuncios en sus redes sociales, entonces, pues si quieren lo más fácil, pues ahí están conéctense a las redes sociales y la verdad pues se está viendo, ¿no? qué, qué festival es el que está aplazándose mucho desde la logística, desde el audio todo y pues las bandas la verdad tienen, tienen un gran aperitivo, lo que vamos a escuchar bandas mexicanas, bandas extranjeras banda española entonces, pues, para toda la gente, pues, ahí nos estamos viendo el próximo 30 de noviembre, allí en Monterrey. Empieza a las 12, la, pueden entrar a partir de las 10 de la mañana. Y, bueno, pues, como sí. dijeron, son 14 horas de brutalidad y destrucción. Eso de la pomada, pues, no es... Ah. No es cada es, quien va a usarla no como chistos, quiera. ¿eh? Cada o sea, quien no hace... Cada quien hace... Recuerden comprar primero su boleto de avión. Se va a armar, no se a... Un, se va a armar un mosh pit <risa> brutalation, lo Muy que bien, ustedes quieren, la bien. carnita No Se va a hacer carritos en un mosh pit, Real, como lo vimos en Twitter, Children, lo vimos bien metido ahí rompiendo al lado años. de Carlos ¿Lo vamos a ver otra vez ahí ¿Eh? en Monterrey al lado de Carlos ahí nos vemos a toda la banda muchas sí, sí, gracias a todos siempre. por seguirnos Y bueno, mira desde, desde a de a Perú llegar. saludos a Perú Ah, saludos uh -huh. a los hermanos de, no de Perú que por cierto Ah, para ahí. saludos Ay, chimbote. chimbote Perú Ahora, muchas Qué gracias saludos. a todos saludotes saludotes saludotes, saludotes. Nos y nos esperamos en aquí en Monterrey el próximo 30 de noviembre si nos ven salúdenos. por favor si nos ven salúdenos, compartan este stream y pues bueno pues Adiós, más que quieran, Adiós chicos y vámonos. A, dormir. <ríe> a, dormir, ¿A, a dormir A dormir que trabajo se de mañana de <ríe> Nos vemos en la próxima entrega eh, Para todos nos vemos sí. eh, El próximo sábado Ahí en Guanajuato Vamos a estar haciendo la cobertura También estamos muy agradecidos con esta promotora El FestiMetal Santa Catarina Guanajuato Ahí sí, nos es, es, estaremos viendo Más el camión Turco. <risa> sí que les vaya el, el, el turco, con el no, turco con nuestros tlacuache. hermanos de Tlacuache para todos los que son de Ciudad de México, lleven su Ay, santo, todo, no, no, el seguro, tlacuache. la póliza, todo, cabrón. Sí. Yo 800 se los meto si los seguros. Ustedes <risa> no... <risa> 850 señores Y bueno pues también algunas agrupaciones Que van a estar en este Magnum Festival en Monterrey van a, estar ahí. van a estar también ahí presentes pues Para toda la banda que no pueda ir al de Monterrey Que esperemos que sí también puedan La verdad esperamos que... eso que sí puedan ver Pero pues les recomendamos Escuchen a Introtil, escuchen a Semican Y a los chicos de Torture Squad Que bueno pues de Brasil. Bastante poderoso Brasilios. El cartel también de allá de Guanajuato Que poco a poco se va también cimentando les agradecemos mucho su atención, todo su servidor Carlos Metancur y nos vemos en la próxima. Gracias a todos ellos, ¿eh? también Ay. por hacer el programa. Muchas gracias, chicos. Gracias. Hasta luego.